This meeting is being recorded. Ahí está. Vale, pues nada, gracias a todos y a todas por conectaros hoy a, a esta reunión o este evento telemático que organizamos desde el área de medio ambiente y desde el área de animalismo de, de Podemos Euskadi. Eh, nos parecía un tema, bueno, pues cuando estuvimos pensando un poco la agenda de, de acciones para estos meses, pues nos parecía un tema que, que podía generar interés. Por un lado, por el debate público que, que, se, está, que se ha abierto, pues, eh, sobre todo por eh, la ley de bienestar animal a nivel estatal, eh, pero bueno, también por la cuestión de, de la gestión de las colonias felinas eh, y el método CES, que cada vez pues, bueno, en más ayuntamientos a nivel local se está eh, debatiendo o empezando a implementar. ¿no? Entonces, creo que podría, cre creíamos que podría ser un evento eh, interesante. Eh, primero va a hablar... Maite, eh, pues bueno, un poco eh, sobre la nueva legislación de protección de animal del País Vasco, eh, sobre todo haciendo hincapié en cómo esto afecta a las colonias felinas, etcétera. Eh, luego va a hablar Andrés Illana, que, que él es eh, responsable de, de un proyecto de, del método CES en, en Vitoria, entonces nos va a poder contar su experiencia de primera mano. En tercer lugar, va a hablar Paula Mieva, que es concejala del, en el Ayuntamiento de, de Guecho, para, bueno, pues para hablarnos también eh, de qué podemos hacer eh, en el campo de, de las colonias felinas en ciudades, también desde, bueno, pues desde los grupos de, de, la, de la oposición ¿no? en, el, en el gobierno, ¿no? como podemos también pedir a nuestros ayuntamientos o a las instituciones públicas eh, pues que empecen a implementar esto. Y en último lugar, pues bueno, como ha dicho ya Maite, pues entrará eh, Sergio para pues bueno para ponernos un poco al día de, de cómo avanza esa ley en el nivel estatal. La verdad es que si viene de unas negociaciones, pues quizá tenga información de primera hora aquí. Así que nada, no quiero robar mucho tiempo. Vamos a dar a cada ponente unos siete, ocho minutos. Eh, y luego ya si os parece, pues abrimos un turno de unos turnos de preguntas, de, de debate, etcétera. Eh, lo que sí voy a pedir es que, bueno, esté, esté todo el mundo con los micrófonos cerrados para no generar ruido y molestias. Y si alguien quiere tomar, quiere pedir palabra para el turno de, de intervenciones y demás, pues bueno, puede o, o levantar la, la mano que hay aquí en reacciones la opción o si no, eh, o si no, pues lo puedo escribir en el chat y, y yo voy apuntando el orden. Así que nada, pues muchas gracias a todas y Maite, cuando quieras. Vale. Eh, ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, eh, Arrachal de Angustio y bienvenidas a todas y a todos. Eh, para mí es un placer compartir esta charla con vosotras eh, y no me refiero solamente a, a mis compañeros de cartel sino también al resto de personas que, que hoy os habéis conectado. Disculpadme también por esta voz acatarrada y si en algún momento no se me entiende no dudéis en pararme. Eh, me llamo Maite García, soy la responsable de Animalismos de Podemos Euskadi y a la vez concejala en el Ayuntamiento de Reintería. Me gustaría, como bien ha explicado mi compañero, me gustaría empezar explicando la ley que tenemos en Euskadi de una manera más centrada en las colonias de gatos y en el método CES, que ta, eh, tanto a nivel general como de, en algunos ayuntamientos, aunque cierto es eh, que sobre los ejemplos y cómo implementarlo hablarán mis compañeros. En Euskadi eh, aprobamos una ley, bueno, se aprobó una ley, la ley 97 2022, el 30 de junio, es la ley eh, que se titula eh, Ley de Protección de los Animales Domésticos. Es una ley que en su exposición de motivos habla de que la convivencia con animales es una arraigada costumbre en las sociedades humanas, de que en los últimos años además podemos percibir un mayor conocimiento científico sobre el comportamiento de los animales y de la creciente sensibilidad social en torno a su bienestar y protección, cosa que es muy de agradecer. Habla también de que se ha producido un notable desarrollo legislativo en todos los niveles normativos. Esta misma ley... En... En, sus, en su exposición de motivos añade que a todo esto, eh, gracias al mayor grado de desarrollo social y cultural de nuestro entorno, estamos asistiendo a un proceso de cambio en la consideración del respeto a los animales y también en la sensibilización en favor de un mayor grado de protección y de bienestar para todos ellos. Eh, esta, eh, todo esto que os estoy contando, esta exposición, esta exposición de motivos es en general en lo que atañe a todos los animales. En su exposición eh, de motivos también menciona que en el ámbito internacional, por ejemplo, eh, son numerosos los documentos y referencias manera, en materia de protección y en defensa de los animales. Hay convenios como los de Washington, los de Berna, los de Bonn, que están ratificados en España y así eh, mismo tenemos reglamentos y directivas comunitarias que existen re, eh, re, en relación a esta materia, que, eh, que lo único que busca es una normativa de salvaguardia y de protección de los animales. Eh, si bien es verdad que la preocupación por el bienestar animal presente en el artículo 133 13, perdón, del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea se reforzó con el Tratado de Lisboa. Eh, así entendemos que los animales son capaces de sentir eh, placer, de sentir dolor y que en atención a esta característica no pueden ser tratados como meros objetos. Nuestra ley... Añade también eh, que en el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía supone que hay nuevas exigencias legales y que en el ámbito del derecho penal, eh, que aquí hay muchos cambios, las sucesivas normas y reformas del Código Penal han conllevado también a un progresivo reconocimiento del bienestar, de la integridad y de la vida de los animales como bienes eh, jurídicos a proteger. A proteger frente a las conductas eh, de, las, de que la sociedad considera, pues por su gravedad, crueldad, que son mer eh, merecedoras de un reproche social. También es verdad que esta ley en el ámbito administrativo, tanto las autoridades autonómicas como las municipales eh, han procedido a reformar sus respectivas normas de protección animal en el mismo sentido de aumentar los niveles de protección a, en los animales. Me quiero detener aquí porque es verdad que después de esta ley, eh, tanto las autoridades autonómicas como las municipales, no todas, eh, sí que es verdad que estamos viendo un notable ascenso en nuevas normas de protección animal. Nuevas normas, eh, además, eh, garantes de todos los derechos de, de los animales y luego... Eh, Sí que, es, sí que es verdad que son normas novedosas y normas eh, atrevidas, diría en el, sentido, en el buen sentido de la palabra. Quisiera recordar que en Euskadi antes ya teníamos una ley, la ley 6 de, de 1993, que era una ley de protección de los animales. Esta ley fue pionera en esta materia porque en esta ley se asumían objetivos como el recoger, garantizar y promover eh, la defensa y la protección, así como aumentar la sensibilidad eh, mediante una educación en comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna. Eh, es verdad que sin sensibilidad, sin campañas, eh, poco podemos hacer eh, y es un gran camino que tenemos eh, por hacer eh, en la sociedad para una educación en comportamientos. Eh, no obstante, entiendo que a la vista de la evolución científica y social también el desarrollo de los, orden, eh, de los ordenamientos jurídicos y de nuestro entorno es inevitable el aprendizaje derivado de la experiencia de la aplicación eh, de esta ley. Esta ley de la que hablaba antes, eh, de la que teníamos antes, porque durante eh, sus casi 30 años de vida eh, nos dimos cuenta, bueno, eh, de que era necesario abordar una reforma de la misma. Porque aunque hubiese sido pionera, tenía pues muchos recovecos y tenía cosas que había que, que mejorar. Vuelvo a la ley que tenemos actualmente. Vuelvo a la ley eh, 9 del 2022. Me centro en las colonias felinas de la ley vasca. Esta ley vasca primero define lo que es una colonia felina. Eh, si os leéis la ley, eh, aunque me centre más ahí, habla, eh, define, ab, eh, define todos los conceptos eh, que, se, que entendemos que debieran de estar dentro de una ley en relación a los animales y en relación a las colonias felinas, primero define lo que es una colonia felina. Define una colonia fénina como un grupo de gatos que se asienta en una determinada zona pública del municipio y que viven en un estado de libertad o de semilibertad. Eh, en su artículo 16 me parece importante recalcar eh, que habla de la esterilización, aunque luego de eso ya hablaremos más adelante, pero sí que es importante que todos seamos conscientes de que... Eh, Claramente está marcado que todas las, esteril... Perdón, todas las esterilizaciones, como otra cualquier intervención terapéutica de los animales, eh, la debe hacer es, eh, se debe hacer exclusivamente por personal veterinario y de forma indolora y bajo una anestesia cuando sea procedente. Esta misma ley, en su capítulo quinto, trata eh, de la gestión de las colonias felinas, Exactamente y explícitamente y de otras poblaciones urbanas de animales. En su artículo 28 habla de las colonias felinas y dice, dice que los ayuntamientos son los responsables de las colonias eh, de la gestión de las colonias eh, felinas, que los ayuntamientos son los que tienen eh, que gestionar la aplicación del método CER, de ese método del que vamos a hablar hoy que es Captura, esterilización y retorno de, de nuestros animales. Que los gatos han devueltos eh, llevarán una marca identificativa para que eh, bueno, se les identifique como que son, han sido gatos ya tratados y que son gatos estériles. También dice exactamente que los ayuntamientos... Promoverán preferentemente la colaboración con personas y asociaciones encargadas del cuidado, marcando y perdón, encargadas del cuidado, eh, marcado identificativo y del censo de los animales. Bueno, eh, lo tenía aquí todo como paralelos, pero bueno, eh, dice exactamente que en ningún caso podríamos censar en la colonia aquellos animales que ya estén, eh, que ya dispongan de una identificación individual. Luego me detendré un poco a analizarlo ¿eh? Eh, todo esto en su articulado 3 dice que la entidad o asociación que gestione la colonia felina suscribirá un convenio de colaboración con el ayuntamiento correspondiente y asumirá la responsabilidad que pudiera derivarse de lo suscrito en el mismo. En el 4 dice salvo debida autorización administrativa se prohíbe que la ciudadanía alimente a gatos de las colonias felinas. Y los ayuntamientos señalizarán adecuadamente la existencia de colonias felinas controladas y protegidas. Asimismo, a las personas encargadas de la alimentación de las colonias felinas se les entregará el correspondiente documento acreditativo. Y en su articulado 5 dice que se promoverá la adopción de aquellos individuos sociables y sus crías siempre bajo so eh, la superficie, perdón, la supervisión supervisión de asociaciones o protectoras de animales y con un contrato de adopción. Luego, eh, todo esto es verdad que con la ley estatal hay cosas que se complementan y cosas que bueno pues que, que quizá aquí está, eh, nuestra ley vasca vaya un poco eh, más allá. Y que eh, comenta también que solo deberán permanecer en la colonia aquellos gatos que no puedan ser adoptados por la inviabilidad de la asociación. Aquí me quiero detener. Eh, esto es lo que más o menos a, habla la ley de la comunidad autónoma del País Vasco sobre las colonias felinas. Es verdad y soy consciente y somos conscientes de que parte de estos puntos no se iban a cabo, de que no se cumplen. Eh, muchos de los ayuntamientos no cumplen esta ley. Tenemos ayuntamientos que no se encargan de sus colonias felinas y de que estas son cuidadas... Eh, sobre, sobre todo y además con todo lo que implica por personas voluntarias y por asociaciones. Eh, me gustaría aquí daros las gracias a todas las personas y a todas las eh, asociaciones por vuestra desinteresada eh, labor. Sé que eh, nos queda mucho por hacer, más que hacer eh, en este tema, nos queda mucho por presionar para que todo lo que en esta ley se contempla se cumpla, para que si algo hay que mejorar se mejore y en esa lucha nos vais a encontrar. Creemos firmemente que la responsabilidad de las colonias felinas es de los ayuntamientos que sea y que ha de trabajar de nuestra mano, de las asociaciones de animales y de las personas voluntarias. Eh, Reiteraos mi agradecimiento y mi total reconocimiento. Y respecto al método CES, yo solo un pequeño... Apunte. Entendemos que mejora, eh, si no, no lo defenderíamos, la calidad de vida de los gatos y su relación con su entorno y con el de las personas que le rodean, porque no debemos nunca olvidar que los gatos, a pesar de ser animales muy independientes, también son verdaderamente sociales, que están acostumbrados a vivir en comunidad y que están acostumbrados a vivir con nosotras. Eh, un poco hasta aquí lo que eh, la ley vasca contempla y yo... Mm, poco más que añadir, luego eh, encantada de responder a las preguntas que hagáis. Pues muchas gracias Maite por esta exposición rápida. Eh, vamos a pasar a, al turno de, de Andrés, cuando quieras compañero. Sí, igual eh, me tienes que quedar a compartir pantalla porque voy a poner una pequeña presentación, ¿vale? Vale, a ver, a ver si sé cómo hacerlo. A ver si... <risa> <risa> ¿Cuál le tienes que dar tú y yo darte el permiso. Ah, pues a ver, a ver, espera, entonces, a ver. Igual sí, a ver. Yeah, a ver. Compartir pantalla, sí. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pa la pantalla de los participantes. Tienes que darle... <risas> uh, uf. <risas> Creo que ya está. A ver. Sí, a ver... Ahora, sí, vale. Vale, eso es. ¿La veis, no? Sí. ¿Me oís bien? Sí, vale. Eh, os voy a contar un poco una, la historia de por qué hemos llegado, bueno, por qué en Vitoria se hizo lo que se hizo, ¿vale? Eh, antes de que se aprobase la ley esta que tenemos, que, que, porque nosotros llevamos trabajando con esto desde hace muchísimo tiempo y especialmente desde el año 2016. Entonces, bueno... Eh, a ver, eh, era bastante habitual en Vitoria que mucha gente que daba de comer a los gatos en, en Vitoria me llamasen o llamasen a, a grupos ecologistas o grupos como el Grupo vez para la Defensa de Estudios en la Naturaleza, que es un grupo en el que, me, en el que militamos, eh, para, sobre todo era para denunciar que siempre que nos llamaban eran personas que no estaban en ninguna asociación y nos llamaban porque, los, porque el Ayuntamiento de Vitoria iba a entrar en sus colonias a coger los gatos para llevárselos al Centro de Protección de Animales de, del Ayuntamiento de Vitoya. ¿no? Entonces esto era bastante habitual. Nosotros lo que, hacíamos, lo que solíamos hacer era hacer un poquito de, de, bueno, pues de, de, pues de mediadores entre el Ayuntamiento y las personas que daban de comer a los gatos. Hay que decir que en, el, que en esa época, estamos hablando antes de 2016, y ahora, ahora pondremos uno, unos, unas, unos años en los que se empezó a mover esto, hay que decir que que en esa época estaba prohibido dar de comer a los gatos en la calle, ¿vale? Había una ordenanza municipal que, pro que prohibía dar de comer a los animales en la vía pública, ¿vale? Entonces, pues lógicamente el ayuntamiento, pues cuando les pillaba a estas personas dando de comer a los gatos, pues les ponía multas y, el, y ya os digo que el ayuntamiento actuaba en las colonias cuando había quejas eh, o había denuncias de vecinos o vecinas que, que protestaban porque había muchos gatos. Entonces nosotros eh, estábamos ya un poco cansados de esta historia y entonces lo que hicimos fue... En el año... porque no va? A ver. Bueno, en el año 2000, en 2006 propusimos al Ayuntamiento de Vitoria gasteiz la, la realización de un plan de gestión de, de los gatos en Vitoria gasteiz Hay que decir que también hicimos un plan de gestión de palomas y un, un plan de gestión de del Centro de Protección de Animales de Armentia, ¿no? Y en ese plan de, de gestión de los gatos en Vitoria, que ya os digo que se hizo en el 2006 y lo hizo una asociación conservacionista, y yo creo que esto es importante para luego si sale el debate de los gatos si son un, un problema para la biodiversidad o no, ¿vale? Y, y bueno, pues en ese plan ya veis eh, a la derecha que aparece pues, el plan de actuaciones, que había, que se hablaba del, de, en este caso lo hablábamos de la estrategia TER que era Trampeo, Esterilización y Retorno. Todavía en esa época no se hablaba del CES, y porque eran, bueno, pues venía un poco de las, de las siglas en inglés. Eh, y bueno, ya hablábamos de las medidas previas de capturas, campañas de capturas, cuidado de los gatos capturados, suelta y seguimiento posterior y, y algunas otras cuestiones. Y también en aspectos sociales hablábamos de atención a los ciudadanos, programas de voluntariado, campañas educativas y divulgativas, un, convenios de colaboración, la creación de un Consejo Municipal de Convivencia y Defensa y Protección de los Animales y un acuerdo cívico por una Vitoria respetuosa con la protección de animales. Bueno, estos documentos os los podéis descargar de la página web de GADEN, ¿vale? que está en fauna faunadealava.rg, ahí los tenéis. Eh, vais a otros y ahí están el de la gestión de palomas, el de la gestión de gatos y el de la gestión de, de perros en el Ayuntamiento de Vitoria Gastes. Vale. Eh, hay que decir que ese documento que se hizo en el 2006, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz directamente lo, esos tres documentos que se hicieron en el 2006, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz directamente los guardé en un cajón y ahí se quedaron. ¿vale? Eh, nosotras seguimos trabajando y ayudando a la gente que estaba dando de comer a los gatos, hasta que en el 2012 hicimos, intentamos hacer otra cosa distinta, que fue eh, eh, hablar con las personas que se estaban, bueno, que nos venían a, a pedir ayuda a Gaden. Eh, al Grupo Alabes para la Defensa de de la Naturaleza, nos venían a pedir, a pedir ayuda y entonces decidimos crear una especie de red de voluntariado donde no se le pedía nada al Ayuntamiento de Vitoria, ¿vale? Simplemente que a estas personas que firmaban este acuerdo con Gaden se les dejase dar de comer a los gatos en la calle, ¿vale? Tampoco tuvo éxito, ¿vale? Entonces el Ayuntamiento de Vitoria de Gasteis tampoco nos hizo, nos hizo caso y seguimos, seguimos igual. En el 2013, dos asociaciones eh, animalistas, Esperanza Felina y Apasos Vitoria, Forma, crean un proyecto que se llama CESCA, que básicamente lo que consiste es, buscan financiación y con esa financiación pues empiezan a esterilizar gatos en la calle hasta que el dinero les da, ¿no? Eh, ellos son dos asociaciones eh, y que, bueno, pues empiezan a hacer el método CESCA en Vitoria por su cuenta de riesgo, con el problema de que, claro, cuando se acababa el dinero, pues dejaban de esterilizar y, y entonces, bueno, pues el proyecto daba para lo que daba. Hay que decir que no... ...no solo hacían este proyecto en Vitoria-Gasteiz... ...sino en, en todo Álava, ¿vale? En el 2012... El 2000, ...hay que decir que entre el 2012 y el 2014... Eh, ...el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz... ...junto con organizaciones animalistas... ...y también con GADEN y con Ecologistas Marchan... ...en este caso también... ...estuvimos trabajando... ...codo con codo con el Ayuntamiento... ...en una ordenanza municipal... Eh, ...reguladora de, de protección de animales... ...estamos hablando, la ordenanza... ...se empezó a trabajar en el 2012... Y la ordenanza se aprobó en el 2014. Y en esa ordenanza sí que hay algunos hitos importantes, ¿no? Por ejemplo, se habla de, de gestionar bajo las directrices establecidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las colonias de gatos domésticos urbanos y o las poblaciones de otros animales silvestres. Por primera vez en una ordenanza se hablaba de esto. Estamos hablando del 2014, mucho antes de la, de la ley que se acaba de aprobar ahora, ¿no? También dice que el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz crea, creará el Consejo Municipal de Convivencia y Defensa y Protección de los Animales en un plazo máximo de seis meses y que también creará la figura del voluntariado de protección y defensa de los animales, cuya organización y finalidades se establecerán reglamentariamente. También eh, prohibía dar de comer a los gatos, de, a, los, a los animales en la vía pública, pero con una matización, que ponía que estaba prohibido facilitar de forma incontrolada en la vía pública o solares alimento a los animales, salvo autorización expresa. El tema de incontrolados y la autorización expresa es un, es un matiz bastante importante porque hasta entonces estaba prohibido dar de a los animales en la vía pública y punto. ¿Vale? Y luego había otros dos artículos muy interesantes que decía que cuando la proliferación incontrolada de especies animales de hábitat urbano lo justifique, se adoptarán por las autoridades municipales las acciones necesarias que tiendan al control de, la, de su población Frente al sacrificio, al sacrificio de animales. Hasta, esa, hasta esta ordenanza, lo que hacía el ayuntamiento, tanto con las palomas como con los gatos, era cuando había quejas o pues los cogían y los llevaban al CPA y las palomas directamente las gaseaban. Y los gatos, pues en muchos casos, pues también eran, eran sacrificados porque eran gatos que no, difícilmente socializables y que, pues, que, claro, pues los tenían 30 días por si alguien se los llevaba, y, y cuando no se los llevaban, pues muchos de ellos eran sacrificados. Y luego también ponía otro artículo que decía que el Ayuntamiento podrá promover la gestión de las colonias de gatos u otros animales urbanos con el objeto de minimizar las molestias producidas por los animales al vecindario, reducir los riesgos sanitarios, evitar la superpoblación y mejorar la calidad de vida de los animales. Las colonias de animales podrán ser gestionadas por las entidades de protección y defensa de los animales a través de los correspondientes convenios o instrumentos de colaboración y bajo la supervisión e inspección de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Victoria Esta ordenanza marcó un hito y un antes y un después en lo que es la gestión, pero tampoco se hizo nada en respecto a la gestión de los gatos de, y de las palomas y de, de nada. Estaba la ordenanza, pero no se, se consiguió paralizar la, la, la matanza de palomas en Vitoria-Gasteiz, pero, pero en el tema de los gatos no se hizo nada hasta que en el 2016, por medio de, de, de un acuerdo presupuestario precisamente de Podemos con el Gobierno Municipal, eh, sacó una partida que la veis ahí que pone control y gestión de colonias de gatos y que de 30.000 euros. Sacó una partida de 30.000 euros para los presupuestos del 2016 y un crédito de compromiso para el 2017, 18 y 19 que como veis iba disminuyendo el dinero porque nosotros ilusos de nosotros pensábamos que con 30.000 euros íbamos a poder ir gestionando las colonias y se suponía que cada año iba a haber menos gatos. Y entonces íbamos a necesitar menos dinero, ¿no? Ya os digo, el uso de nosotros, ¿no? En cualquier caso, se consiguió esa partida presupuestaria de 30.000 euros y se empezó a trabajar en el tema. Se firmó un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y Gaden, pero además se creó una comisión permanente en la que participaron otras cuatro asociaciones, además de Gaden, ¿no? Participó Gaca, Gatos Abandonados y Callejeros de Álava, Apasos Vitoria y Esperanza Felina, que está, habían formado el proyecto CESCA. Y también otra asociación que se ha unido recientemente, que es Betilau. o sea Ahora mismo esa comisión permanente que de alguna forma gestiona el proyecto está formado por cinco asociaciones. Y además hay un compromiso en el convenio de colaboración y además porque lo propusimos nosotros desde Gaden, de eh, hacer todos los años en el cargune de convivencia y protección de los animales, que es ese consejo sectorial que, fu que funciona en el Ayuntamiento de Protección de Animales, de, animales, de ir a, ese, a una vez al año a ese, a ese el cargune a exponer los resultados de. de, de del convenio y, de, y, de, y, para que, y también para que se, desde el Cargune hagan propuestas y, y demás. ¿no? Entonces hay un compromiso para hacer eh, pues, pues ir a ese a ese el Cargune. Eh, bueno, pues a raíz de ahí se ha empezado a trabajar, llevamos trabajando desde el 2016, se han hecho, se han hecho dos cursos para la gestión de colonias de gatos humanos en el, en el municipio de Vitoria, que ha supuesto que, que un, las personas que participaron tengan un carné. Eh, que les habilita para, para dar de comer a los animales en la vía pública. Ahora mismo hay 82 personas eh, voluntarias. Se han creado dos redes de voluntariado por dos de las asociaciones que participan, que es Gaden y, y otra de Esperanza Felina, donde hay ahora mismo 84 personas. Bueno, ahora mismo hay alguna más. Y como veis, el 80% son mujeres y el 20% son hombres. El proyecto en sí pues consiste, como bien se ha explicado, los gatos son capturados, se les hace una marca en la oreja y son devueltos a su lugar de origen siempre que no sean animales socializados o socializables. Si son animales socializables no se devuelven, ya sean cachorros o a gatos eh, adultos que por alguna circunstancia se han hecho sociables y, se deja, y tienen posibilidades de, hay posibilidades de, de, de darlos en adopción y entonces el, no, esos gatos nunca deben de ser devueltos a la, a la calle y además lo ponen en el convenio así. Entonces, bueno, os voy a dar algunos datos de, de, de lo que llevamos haciendo hasta ahora, sin contar el 2022. Pues como veis, han esterilizado 1.332 animales, eh, 777 hembras y 555 machos. Eh, bueno, hay una serie de clínicas veterinarias con las que colaboramos, que nos hacen unos precios especiales. Eh, hemos dividido la zona, actuamos no solo en Vitoria-Gasteiz como capital, sino en el municipio, y entonces hemos, hemos distinguido las zonas según sean zonas rurales, zonas urbanas o zonas industriales. ¿vale? Y ahí ves un poco las, los gatos que se han esterilizado en cada una de las zonas. ¿no? 550 en la zona rural, 473 en la zona urbana y 309 animales en la zona industrial. Eh, eso es un poco lo que, lo, que hemos, lo que hemos hecho. Este es el mapa, un poco de los puntos donde se, ha, donde se ha actuado y tengo un perro aquí que se está metiendo en la conversación. Oye, San, vale, ven aquí, ven, San, ven aquí. Vale, esto es un poco las colonias que tenemos, en, en bueno, algunas de las colonias y el número de animales que se han esterilizado en algunas de ellas, pues ya veis en la zona... En las zonas urbanas, en las zonas rurales y en las zonas industriales. ¿vale? Este es el mapa de, bueno, pues también un poco que marca eh, el volumen de animales esterilizados en esas zonas. Aquí hay otro... Otra, otro se hizo una encuesta a, a las personas que alimentan a los gatos y de, en base a esas encuestas pues hemos hecho unos gráficos que, que nos han dado. Pero básicamente lo más importante es esto. ¿no? Que, Por ejemplo, se hizo un censo de gatos, de, de animales y bueno, pues aquí se ve que que la mayoría de las colonias tienen entre 1 y 10, y 10 animales, son pocas las colonias que tienen entre 16 y 20 y más de 20 pues son Menos todavía, ¿no? El número de machos, hembras, el número de cachorros que hay en cada, en cada colonia y tal. Y luego hemos creado un índice que es el cero. Siempre se dice que para que un método C sea efectivo tienen que como mínimo esterilizarse, esterilizarse el 70% de los animales de cada de las colonias, ¿no? Si puede ser el 100% mejor, pero el 70%. Y aquí veis, pues hay una tabla donde aparece el número de, de gatos esterilizados en las distintas colonias donde se ve que, por ejemplo, el 55,9% de las colonias que nos que respondieron a la encuesta y que están participando en el proyecto, pues tenían esterilizados el 70% de los datos, ¿no? Había otro cuarenta y tantos por ciento, pues que, que no, incluso hay una colonia, eh, hay ocho colonias donde no se ha esterilizado ningún animal, ¿no? Esto también, bueno, pues eh, esto nos, nos indica que bueno, pues, tenemos que seguir mejorando y demás. Eh, más cosas, bueno, pues eh, yo creo que este, este dato es importante, que es un, es un dato bastante importante, que vemos que en más del 50%, o sea, perdón, ha habido una disminución de más del 50% para demostrar que el método CS es efectivo o no es efectivo, hay que, hay que ver si los gatos están disminuyendo o no están disminuyendo las colonias controladas. ¿no? Y entonces aquí tenemos este, esta tabla que nos dice que, que, que se ha producido en 10 colonias, de las 21 que contestaron a esta, a esta parte de la, de la encuesta, en 10 colonias la disminución había sido de más del 50%, en 9 colonias había sido hasta el 50% y en 2 se había producido una disminución de hasta el 25%. En ninguna se había producido un aumento de gatos de las que habían contestado y, y, y como veis, pues bueno, pues eh, pues bueno pues es bastante interesante eh, este dato en concreto. ¿no? Y luego, pues nada, lo que hemos hecho ha sido también crear unos, unos indicadores de gestión del proyecto que medimos un poco para que pues para ver si se están cumpliendo un poco los lo, los objetivos del convenio y aquí tenemos algunas cosas que, que son bueno, como ejemplo, ¿no? En una zona del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, donde que era una de las zonas más problemáticas que teníamos, donde más quejas se producían en el 010, eh, había hasta 40 gatos y ahora mismo en ese en ese caño, en ese en esa zona solo quedan seis, todos esterilizados y todos gatos mayores pues que irán desapareciendo seguramente y esa colonia pues se extinguirá. Y luego también, pues eh, como un dato llamativo, una de las personas que alimenta unos datos en la Renfe. Eh, de Vitoria nos comentaba, todo preocupado, la, era una persona mayor, nos preguntaba, nos, nos decía todo preocupado, Joder, Andrés, es que nos estamos quedando sin gatos en la colonia, ¿no? Claro, pues nosotros le explicábamos que ya, que ya lo sabíamos y es que ese era el objetivo, que no hubiese gatos en la calle, ¿no? Y que no hubiese gatos en la colonia. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Eh, de momento, el convenio de colaboración sigue adelante. Eh, durante, bueno, este año hemos tenido un aumento en el presupuesto de hasta de 45.000 euros. Siempre, eh, por enmiendas de, de, del Carrequín Podemos, no sabemos lo que va a pasar después de las elecciones. De momento han metido un presupuesto en el, para el año 2023 también para continuar con, la, con este tema, pero no sabemos lo que va a pasar después de las elecciones Si hay mayoría. Aquí tenemos suerte de que nos, les falta un concejal al PNUV y al Soe para, para tener mayoría y por lo tanto necesitan, una, necesitan un concejal o una concejala para tener mayoría para aprobar los presupuestos. Y en este sentido, pues hemos, pues el Carrequín Podemos ha, ha, ha conseguido sacar este proyecto adelante y no sabemos lo que pasará si después de las elecciones el PNV y el SOE tienen mayoría. ¿no? Pero bueno, eso es un poquito lo que, lo que yo quería contar a grandes rasgos. Eh, aunque tenía muchas más cosas que contaros, eh, pero bueno, de lo que se hacía antes con los gatos y demás, pero bueno, yo creo que igual lo podemos dejar para, para el debate si sale el, el debate pues nada más Pues muchas gracias Andrés la verdad es que en, en pocos años podríamos decir los, las cifras que dabas al final indican bastante éxito de, de la iniciativa me alegro por ello eh, Paula, cuando quieras bueno, gracias y sobre todo dar la, las gracias y la bienvenida a todas y, y todos por estar hoy aquí. Y se agradece, la verdad, siempre suscita eh, mucho interés y mucho debate este, este asunto y es bueno que, que así siga siendo. Bueno, voy a ser muy breve Yo os voy a contar de una manera muy práctica cuál es mi experiencia, como ha dicho Xavier, en el ayuntamiento de Guecho. Eh, yo soy concejala en la oposición. En el caso de Maite, pues bueno, al menos están en el gobierno, pero en mi caso he estado dos legislaturas, esta es la segunda, en la que estoy en la, en la oposición. Eh, la verdad es que eh, escuchando mis, a mis compas mm, es cuando mm, puedo decir que que eh, Tras mi experiencia en Guecho eh, se ha evidenciado la necesidad de que hubiera eh, nuevas leyes supramunicipales que obligaran ayuntamientos como el de Guecho a regular la, la protección animal y más concretamente abordaran el tema de las colonias de gatos. ¿Y por qué digo eso? Pues porque en mi municipio, en eh, mi ayuntamiento, eh, sí que teníamos una ordenanza que además es de protección animal, pero que es del 2010. El nombre parece que es adecuado, pero en cuanto al contenido podemos decir que se ha quedado muy obsoleto casi desde el principio. Eh, como digo, yo he estado en dos legislaturas. Eh, la primera de 2015 a 2019, Medio Ambiente lo llevaba el Partido Socialista y en la actual legislatura lo lleva el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Y he de decir que por parte de los dos partidos no he visto apenas eh, ningún tipo de, de diferencia en la gestión. Pensé que habría quizá más interés por parte de algunos o reconocerían eh, la necesidad de dar nuevos pasos y, y la verdad es que no, no he podido apreciarlo. Eh, en base a lo que comentaba Maite de la nueva legislación y de esta nueva bueno, y de esta ordenanza que todavía tenemos en Ghecho del 2010, eh, creo que era muy necesario, eh, como ha leído ella, eh, que se determinara qué es una colonia de gatos, la responsabilidad que tienen los ayuntamientos en la gestión de las colonias en vía pública y la necesidad también de reconocer a quienes alimentan a esas colonias y gracias a, a que a ellas eh, se mantienen esas colonias porque desde luego los ayuntamientos eh, no están abordando eh, con la responsabilidad que, que deberían este asunto. Y parece muy obvio y evidente, pero eh, hasta ahora, hasta que ha llegado esta ley autonómica, eh, pues dependía de cada, de cada ayuntamiento de la voluntad política y, y de las ganas de poder hacer una ordenanza adecuada donde se recogieran soluciones y medidas para poder abordar esto. Eh, y también el crear espacios, como estaba comentando Andrés, que han tenido en Vitoria, eh, pues para poder hablar y debatir con las asociaciones de, del municipio o incluso el recoger datos como los, los que acaba de presentar Andrés, que me parecen tremendamente interesantes para poder saber cuál es la situación de cada municipio. En Guecho no tenemos eso. De hecho, eh, nos ocurre una cosa muy curiosa, que es que con, la, con esta ordenanza eh, del 2010, el ayuntamiento no quería eh, atender a las colonias de gatos en vía pública y lo único que atendían eran las peticiones de comunidades de propietarios y propietarias que así lo solicitarán para poder eh, intervenir en colonias que estaban dentro de los espacios de una comunidad de propietarios. De las colonias que se encontraban en vía pública, directamente no se hacían cargo directamente omitían su responsabilidad. Por eso digo que es bueno que en esta nueva ley se determine que los ayuntamientos tienen una responsabilidad. Eh, esto, por supuesto... Eh, nosotras reclamábamos una y otra vez eh, y es de decir que eh, éramos el único grupo que, que insistía en la necesidad de poder abordar la, la aplicación de un método CES real y efectivo. Desde el gobierno siempre nos ha dicho que ya aplicaban el método CES pero eh, como habéis podido comprobar el método CES debe ser aplicado en vía pública y en el momento en el que eso no se hace no se está eh, aplicando un método CES. Además a esto también eh, se unían las protestas vecinales por, como han comentado mis compas también, personas alimentadoras de colonias que lo hacían sin licencia, eh, por la buena fe y de manera voluntaria, pero que además no estaban siendo reconocidas y esto les llevaba a tener ciertos conflictos y además recibir multas del propio ayuntamiento. Es decir, se estaban encargando de las propias colonias y encima recibían eh, una multa del ayuntamiento y pues eh, conflicto con, con vecinos y vecinas que no entendían bien qué es lo que estaba sucediendo. Eh, y esto pues, nos ha llevado a, a solicitar en la anterior eh, legislatura vía mociones eh, en, en el pleno y también eh, cuando llegaba el momento de hacer propuestas a los presupuestos que se habilitara una partida específica para la aplicación del método CES porque no existía una partida específica dentro del medio ambiente eh, nos decían que no era necesario porque con el dinero del medio ambiente ya se podían atender aquellas peticiones que venían de las comunidades de propietarios y propietarias y, y, es la, y ahora es la primera vez que lo han metido para los presupuestos del 2023 que se van a debatir este mismo mes y lo han metido porque ha llegado la nueva ley autonómica y se ven en la necesidad de poder eh, abordar este tema ya con medidas específicas porque la ley les está obligando. Eh, como digo, lo hemos solicitado en muchas ocasiones, nos han tumbado un montón de propuestas, hemos pedido que se aplicara el método CES, que se hiciera un sistema de reconocimiento a las personas que alimentaban las colonias. Hemos pedido también que hubiera espacios, como el que ha comentado Andrés, eh, de diálogo y de debate con los colectivos y las asociaciones, que son quienes realmente conocen la situación y cómo deben abordarse. Y todas esas propuestas han ido decayendo, una y otra vez, porque por un lado pensaban que el método CES aplicado aquí ya era efectivo, eh, y además eh, nos decían que como los colectivos que trabajan en Gecho no son específicamente de Gecho pues entonces negaban la mayor y decidían que aquí no se iba a hacer un consejo animal o sectorial o como se le quisiera llamar, les daba igual el nombre, no, no veían la necesidad de poder aplicar este espacio. Eh, con esta nueva ley autonómica, como digo, no les ha quedado más remedio de adaptarse. De momento nos han aceptado en julio una moción porque ya veían que, que estaba saliendo adelante eh, esta, eh, bueno, esta necesidad, esta ley autonómica y por tanto tenían que abordarlo nos votaron eh, a favor pero con ciertas reticencias porque no se había publicado en el boletín. Y lo que sí nos han dicho es que ahora están dando licencias a esas personas que alimentan colonias, pero no lo están poniendo por escrito. No sabemos cuáles son los criterios objetivos que les llevan a poder dar esas licencias y quién las puede reclamar y cómo. Entonces, bueno, eh, nosotros seguiremos eh, trabajando para que existan esos espacios igual que hicimos la legislatura pasada porque para poder llevar a cabo y poder proponer todo lo que hicimos la legislatura pasada y en esta hemos estado trabajando con colectivos y asociaciones como Siete Vidas, Segunda Oportunidad, Gureac, además con, con veterinarias, con vecinas y vecinos que se encargaban de alimentar a las colonias, seguiremos impulsando la necesidad de ese espacio participativo y de que se les escuche para poder eh, recoger la eh, situación que vive Ghecho eh, y sobre todo poder tener datos porque es que no tenemos datos y eso sí que nos parece alarmante y nos parece que debe ser uno de los primeros pasos a dar eh, para poder hacer un diagnóstico, un mapa de cómo se encuentra Grecho en cuanto a sus colonias de gatos en vía pública y poder buscar medidas junto a estos colectivos y asociaciones que ya llevan años, incluso antes de que llegáramos nosotras, eh, presentando y registrando en el ayuntamiento eh, un montón de documentos mmm, y, y diagnósticos con, bueno, que demostraban la necesidad de poder abordar eh, la, ...la regulación de, de las colonias de gatos. Entonces, bueno, de momento el Ayuntamiento de Getafe por la parte que me toca, puedo decir que, que está avanzando muy lentamente, muy poco a poco, nos parece escaso, está yendo muy despacio para los medios de los que dispone y además sin participación ciudadana y de asociaciones pero al menos vemos ciertos avances y esperemos que dejen de, de minimizar esta situación sobre todo y que le den la atención que, que necesitan, porque las asociaciones han dicho en muchas ocasiones que se sienten muy poco valoradas y escuchadas, las vecinas que reciben esas multas han ido al Ayuntamiento a hablar con Medio Ambiente y tampoco se han sentido escuchadas, con lo cual hay carencias muy evidentes, como os decía al principio, que deben de ser atendidas y que esperamos que con esta nueva ley por fin se aborden de la manera mejor posible. Pues muchas gracias, Paula, por compartir tu experiencia. Eh, la verdad es que también lo decía Maite, ¿no? Estamos teniendo ahora avances en, en esta cuestión, y, y bueno, pues este, en gran parte, casi exclusivamente, gracias o por el trabajo de, de colectivos y personas que, que han hecho por, por reclamar este tipo de, de medidas ¿no? y, y es cierto que a veces desde la oposición ¿no? pues también a veces nos vemos con un cierto nivel de, de frustración ¿no? cuando proponemos eh, medidas o métodos como el que, los que estamos hablando hoy que probablemente funcionan en otros lugares y pues eso hay reticencias eh, se avanza lento y demás, pero bueno, creo que también poco a poco, con la existencia de, de colectivos y, y los partidos en las instituciones, pues se va, se va consiguiendo. Y por último, pues voy a dar la palabra a Sergio Torres, que, que ya lo tenemos por aquí conectado. Eh, Sergio, cuando quieras. Hola, estoy conectando la cámara, a ver si me hace caso. Ahora, me oí bien, ¿no? Eh, genial, gracias. Lo primero, pedir disculpas por llegar justito. Eh, bueno, le comentaba comentado a Maite, venimos justo, estamos, no sé si lo sabéis, justo con la parte de la negociación de, de la ley de protección animal estatal. Y sinceramente, bueno, yo creo que estamos aquí todos y todas de un ámbito de la protección animal, así que podemos hablar con un poquito de... De, ...de más soltura y, y menos políticamente correcto... ...y bueno, está siendo, está siendo muy difícil... ...la verdad que está siendo muy difícil... ...el mayor escollo tiene que ver... ...sobre todo como, como supongo que ya sabéis... ...con el tema de los perros de caza... ...y, y nos está costando sudor y lágrimas... ...sacar adelante la ley... ...y eso bueno... Eh, hay, ...hay muchas cosas eh, que la ley incluye... ...que son muy importantes... Y el eje fundamental, y además de lo que de lo que hablamos hoy aquí, es sobre todo lo relacionado con las con las colonias felinas. También habréis visto que, por ejemplo, la ley de Euskadi reconoce de una manera bastante amplia, supongo que para todos y todas puede ser mejorable, pero reconoce de una manera bastante amplia y esto tiene mucho que ver con el trabajo también que, que se hizo... En la, en la institución, en el Parlamento Vasco, para incluir enmiendas en las que se incluían a los animales, en este caso a las colonias felinas, pero no ha tenido tanto, tanto eco, o quizá tanto eh, eh, reproche, eh, como la ha tenido la ley estatal. A mí, sinceramente, me sorprende mucho que hayan salido quizá tantos detractores, ...de un método de control poblacional como es el método CER o el método CES anteriormente, como ha surgido quizá ahora. Y de hecho, esa es una de las cuestiones que nosotros nos daba, en cierta medida, nos daba miedo. Porque el incluir esto en una ley estatal planteada por, y lo digo abiertamente, planteada por Podemos, pone en el foco todavía más eh, la propia gestión de las colonias felinas... ...y podía poner en riesgo eh, los avances que se habían dado en, en muchos municipios y en algunas comunidades autónomas eh, con este tema. ¿no? Bueno, a partir de ahí, eh, nos costó muchísimo avanzar en la propuesta de Método CER. No sé si la habéis visto o la habéis podido revisar eh, más o menos lo que está incluido en la norma, pero lo que plantea sobre todo es todo un despliegue de, eh, del protocolo CER y de eh, las situaciones concretas y puntuales que pueden darse en, en algunas situaciones donde exista un riesgo para la biodiversidad, pero que pueda ser un riesgo para la biodiversidad demostrable. Eso es una cuestión que es importante también recalcar. ¿no? Y en este caso, bueno, veo que también tenemos aquí algún colectivo ecologista que, que en esto yo entiendo que son más sensibles y, y, y que es cierto que había que poner también sobre la mesa estas cuestiones en, en una norma del marco, del marco estatal. A partir de ahí... Eh, bueno, eh, como decía, hemos tenido muchísimos, eh, muchísimas dificultades para poder eh, ponerla en marcha y la ley actualmente hemos salvado todas las escollos que tenían la cuestión de control eh, poblacional de, de colonias felinas porque eh, creo que además ha habido mucho, mucho... Eh, bueno, mucha confusión con esta cuestión, confusión en muchos casos intencionada, ¿no? Porque lo que nosotros planteábamos, y vosotros y vosotras lo sabéis mejor que nadie, se plantea un sistema de control poblacional. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que no haya gatos en la calle. Yo creo que es lo que nos hace a todos ponernos de acuerdo, ¿no? Y a partir de ahí definir cuál es el método mejor para que eso sea una realidad, ¿no? Está claro que a medio plazo porque a corto plazo eh, todas las eh, métodos que se han utilizado para el control poblacional, eh, siempre centrados normalmente en el sacrificio, en el exterminio, no han funcionado por, por mil factores que conocéis de sobra. A partir de ahí, eh, lo, que, lo, que la ley, lo que la ley plantea y todos los escollos que supuso, bueno, pues estamos ahora en una situación en la que eh, hemos llegado al Congreso de los Diputados después de haber pasado dos veces... Por el Consejo de Ministros, con todos, eh, la problemática que nos planteó el Ministerio de Transición Ecológica, hasta que consiguieron entender que lo que nosotros planteábamos en, en esta propuesta era un sistema de control poblacional. Y lo reitero una y otra vez porque creo que la clave está en que hagamos esa pedagogía también estos son sistemas de control poblacional para reducir la población, incluso para eliminar la población de estos animales en la calle. No es un sistema de protección, simplemente, y de eh, potenciación de las colonias felinas en la calle. ¿Por qué? Porque las colonias felinas ya existen. Las colonias felinas son una realidad y a partir de ahí lo que tenemos es que poner herramientas para el control de estas, de estas colonias. No os estoy contando nada que que no sepáis por vuestras propias experiencias personales en vuestros propios municipios, pero el haberlo llevado a una, a una ley estatal, pues abrió mucho debate, mucho debate eh, y muchos estudios basados en muchos casos en, en estudios descontextualizados, eh, porque no estaban realizados ni siquiera en, en, en la península ibérica, con lo cual era muy difícil aterrizarlos en, en, en nuestros propios territorios. A partir de aquí... Eh, la, la propuesta ha avanzado y la propuesta se ha consolidado y, eh, y ahora mismo está en el Congreso de los Diputados pendiente de terminar la negociación eh, con el tema que os comentaba al principio de perros de, de caza y, y tenemos eh, ahora mismo la situación pues, bloqueada. Eh, tenemos una situación en la que bueno, pues tenemos que intentar llegar a un acuerdo para poder sacar adelante la norma eh, con los tiempos que tenemos, que básicamente es eh, que sea antes de, de fin de año, porque si no es muy probable que, que nuestro socio de gobierno, en este caso el Partido Socialista, no, no apoye esta ley porque entiende que la protección animal es una cuestión que le resta eh, electoralmente. A partir de aquí... Eh, la norma de, de protección animal en el tema de colonias felinas despliega, como decía, todo lo relacionado con el, con el método CER, la protección de los animales de compañía y eh, la, eh, eh, el blindaje de los animales de compañía eh, ante el sacrificio. Esto es importante. ¿Por qué? Porque evita que cualquier tipo de gestión poblacional eh, ya sea de felinos o de, o de cualquier otro tipo de animal de compañía eh, se pueda solucionar o pueda eh, significar un sacrificio de, de estos individuos. También una de las cosas que para nosotros era importante en la norma era impedir o imposibilitar eh, eh, de una manera normalizada la eh, reclusión o la inclusión de este tipo de, de animales ferales o como le queramos llamar o animales-gatos de colonia en espacios y en recintos cerrados, porque ya sabemos también lo que supone en muchos casos el cierre de estos animales en recintos cerrados, que supone en un corto plazo su, su, su muerte por, por muchas instituciones. A partir de aquí eh, sí que se crean protocolos para poder desplazar eh, colonias felinas en el caso de que sea necesario por situaciones, por ejemplo, eh, que estén ubicadas en algún solar donde se vaya a construir y sí o sí hay que desplazar a, a esa colonia y se establecen métodos de desplazamiento siempre supervisados por un veterinario etólogo y además en colaboración con las entidades de protección animal del municipio, que eso creo que es una cuestión muy importante. A partir de aquí, otra de las, eh, de las cuestiones que, que, la, que la propuesta recoge tiene que ver con el método de financiación. ...de la gestión de colonias felinas. Y en este caso sí que creo que es importante aportaros esto. Fue muy difícil incluir partida presupuestaria dentro de la propia ley... ...pero sí que lo hemos hecho dentro de las partidas presupuestarias... ...de la Dirección General de Derechos de los Animales. Para los próximos meses, eh, yo creo que diría que en febrero... ...seguramente saldrá una partida presupuestaria en torno a los 2 millones de euros... ...para la gestión de colonias felinas destinadas a municipios y ayuntamientos Apart aparte de eso tenemos una eh, partida presupuestaria que es en torno al millón y medio de euros para las entidades de protección animal ya sea para la tarea de gestión de colonias felinas o para el rescate y cuidado de animales de compañía abandonados a partir de aquí lo que van a tener que hacer, y, y esto es lo primero, casi me parecía importante trasladarlo, porque no, no os voy a contar lo que es una gestión de colonias felinas, ni lo que es el método CER, porque no voy a contaros nada que no, que no sepáis. Pero sí me parecía importante que tuvierais el dato de que seguramente en febrero ya se pondrá en marcha, una vez que se abran abra los presupuestos generales, que se a lo largo de enero, en febrero ya podremos poner a disposición de los ayuntamientos esta partida presupuestaria de dos millones de euros. ¿Qué tendrán que hacer los ayuntamientos? Solicitarlo y tener un proyecto de gestión de colonias felinas. Es decir, pueden ponerlo en marcha, pueden crear el proyecto de gestión de colonias felinas y a partir de ahí harán una solicitud. Eh, de, del dinero que necesiten y eh, se concederá dependiendo del número de ayuntamientos que, que los soliciten a partir de ahí pues el dinero se divide y eh, se, gestiona, se gestiona directamente por, por parte de los de los ayuntamientos creo que también es importante eh, echar un poquito la vista atrás eh, eh, y hablar de la parte que tiene que ver con y con esto acabo, lo prometo eh, eh, de la parte que tiene que ver eh, durante la, la pandemia eh, creo que fue muy importante pese a todo lo que todo el mundo sufrió y todo lo que vivimos durante, durante esa época destacar que fue la primera vez que a nivel estatal se eh, habló de colonias felinas y se habló de la gestión de las propias colonias felinas no fue perfecto ni mucho menos supongo que sería muy mejorable pero una situación en la que estábamos donde eh, ...las libertades personales y la, y la libertad de, de movimiento estaba restringida, conseguimos eh, que, el, que el gobierno, en este caso el Ministerio de Sanidad, que era quien determinaba toda la norma que salía del gobierno, permitiera que las alimentadoras de colonias felinas, y en este caso creo que hay que utilizar un plural femenino en, en, en, casi, en casi la totalidad de, de las ocasiones, pudieran salir a alimentar a las colonias felinas... Eh, a través de los salvoconductos, que seguro que esta palabra ha, ha quedado como en un pasado, pero que todos lo tuvimos muy presentes en aquel, en aquel momento. ¿Qué supuso esto? Supuso esto que, por ejemplo, para nosotros en la Dirección General recibíamos eh, perfectamente 50, 60, 70 llamadas al día de ayuntamientos para decirnos y preguntarnos qué es esto de las colonias felinas no lo entendían, no sabían ni qué eran las colonias felinas, ni, ni cómo podían dar un salvoconducto a alguien que las alimentara, cuando ellos en su cabeza era que eran unas señoras locas que salían a alimentar y, que les, y encima les tenían que permitir salir a la calle a dar de comer cuando no podía salir a la calle nadie. Entonces, a partir de ahí, muchos de esos ayuntamientos, de hecho hubo hasta un par de sentencias incluso que obligó a los ayuntamientos a a gestionar todo lo que es el servicio de salvoconductos para que estas personas pudieran salir, iniciaron y se mantuvieron con, con, con esos salvoconductos y lo pasaron al concepto de que también incluye la ley de Euskadi y consiguieron mantener todo ese sistema de alimentación de colonias felinas organizado y coordinado desde los propios sistemas y servicios de salud municipales, y a partir de ahí iniciaron formaciones para las propias alimentadoras y establecieron ya partidas presupuestarias y un sistema, más o menos, a veces bien, a veces menos, menos bien, de gestión de colonias felinas. Creo que en aquel momento, eh, incluso eh, para, para todo lo que tiene que ver con la lucha de las colonias felinas supuso un, una cuestión muy positiva, dentro de todo lo mejorable que pudo ser, eh, pero supuso una cuestión muy, muy positiva. A partir de ahí, creo que se pudieron desarrollar, y, y, y, y no os voy a contar lo que nos costó que durante. Eh, porque además fue el, el segundo día, el tercer día, el día 18 de marzo. ...del decreto de alarma, se planteó el día 15, el 18 ya salió la orden para poder alimentar colonias felinas... ...como yo estuve básicamente tres días acampado en la puerta de la Directora General de Salud Pública... ...para que nos permitiera hacer esto, y la señora me decía, con toda su buena voluntad del mundo... ...me decía, pero Sergio que me estás contando de colonias felinas si se me mueren mil y pico personas al día... ...y yo lo entendía, ¿no? Y, le, y, y, y yo lo que le decía, ya, pero es que este es mi trabajo... Y yo tengo que conseguir que tú me garantices esto. Y al final lo conseguimos, ¿no? Y, y fue ese primer pasito que creo que al final acabó hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando de colonias felinas en el, en el Congreso de los Diputados. Y creo que fue un logro, un pequeño logro que nos ayudó a dignificar un poco a, a las colonias felinas y a todas esas personas que dedican su vida a cuidarlas, alimentarlas, y que han estado tan denostadas durante, durante mucho tiempo. No me extiendo más y, y ya... Eh, lo dejamos para, por si queréis hacer alguna cuestión y, y, y, y preguntar lo que sea. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Sergio, por encontrar este hueco y participar en el, en el evento de hoy. Eh, vamos a pasar al turno de preguntas, eh, un poco de debate también. Eh, hay varias preguntas en el, en el chat. Voy a empezar con ellas y si alguien, pues bueno, podéis ir preguntando por ahí o si queréis intervenir, pues podéis levantar la mano y, y voy apuntando. Lo único, pues bueno, como siempre, si alguien interviene, pues le pediré que, que sea rápido y conciso para, pues bueno, para poder eh, escuchar también las respuestas y otras intervenciones. En cuanto a las preguntas que tenemos en el chat, eh, las leo, ¿vale? Eh, Elena pregunta si la nueva ley obliga a los ayuntamientos a esterilizar. Eh, pues una pregunta para, para Sergio y Maite por, por incluir ambas leyes. Eh, y también pregunta Elena si existe plazo para que la nueva ley. Eh, entiendo que se refiere a la ley. Y eh, Mónica nos pregunta si los ayuntamientos son responsables. ¿Son responsables del bienestar y gestión de las colonias felinas? ¿Están obligados a chiparlos en nombre del propio ayuntamiento para mantener un censo real? Esto es pues interesante también. Eh, Rafa Elizondo, una pregunta para Maite. Has dicho que todos los animales son seres sintientes y con capacidad de sufrir. Siendo esto así, ¿cómo casa eso con la desa desparasitación activa de los gatos por parte de sus dueños y gestores? ¿Hay especies animales con más derechos que, que otras? Vale, pues esa sería una pregunta de Rafa para Maite. Y acaba de comentar a Ana que quiere intervenir, así que Ana, te paso la palabra y si os parece, cerramos aquí este primer turno, que respondan los ponentes y, y seguimos avanzando. Cuando quieras, Ana. ¿Se me escucha? Perfectamente. Vale. Bueno, lo primero es que ricasco a Maite, a, a Andrés, a Paula y a Sergio por, por las intervenciones. La verdad que, que se agradece y sobre todo la, las concejalas que de alguna manera estamos tachadas como las locas de los gatos, pues es de agradecer un espacio como, como estos. Eh, agradecer también a Sergio, eh, pues bueno, pues no sé cómo decirlo, su humanidad respecto a, a esta cuestión y cómo lo como lo traslada porque eh, llega, quiero decir, es una, una cuestión que evidentemente en muchos municipios, en mi caso como en Bilbao, pues no es una cuestión que marque la agenda política, pero, pero, eh, pero es importante eh, pelearla. Y yo, eh, por ser rápida, varias preguntas concretas. Eh, para Andrés, eh, muy interesante la experiencia de Vitoria y yo tengo, mis preguntas son, todo esto del convenio que tenéis, eh, de la ordenanza del Consejo, ¿de qué área del ayuntamiento depende? Porque Paula eh, ha comentado que depende del área de medio ambiente, pero en el caso de Bilbao, todo lo que es el tema de las colonias felinas depende del área de salud y consumo. Simplemente para saber cómo, cómo se organiza en la estructura del ayuntamiento. Luego, si tenéis alguna cuestión relativa a la formación, si se forma a las personas voluntarias en cómo gestionar las colonias felinas. Y si el consejo que has nombrado que se ha creado está siendo realmente útil, porque por lo menos aquí en Bilbao tenemos todo tipo de consejos participativos, el Consejo de la Infancia de la Cooperación, el Consejo Escolar, el Consejo Verde, tenemos todo tipo de consejos, no un tema de un consejo de protección animal, pero quiero saber si realmente es útil porque estoy pensando en propuestas ¿eh? dentro del ayuntamiento porque en Bilbao se hacen cosas, no lo suficiente la financiación es muy escasa todo el peso está encima de, de las personas voluntarias, es verdad que también existe como en Vitoria un convenio con una asociación en concreto y funciona pues, de aquella manera, o sea, tenemos mucho que hacer pero de cara a valorar cómo caminar, por lo menos desde, desde Bilbao, pues, pues estas, estas preguntas, un poco saber Saber cómo lo, lo estáis estructurando allí. Nada más. Pues si quieres, te contesto a esto último. O no sé si alguien quiere contestar las preguntas anteriores. O no sé. eh, sí, yo sí os iba a proponer eh, seguir el mismo orden que en las intervenciones iniciales, si os parece. Eh, Maite, Andrés, Paula y Sergio los que quieran. A ver, hay preguntas que están dirigidas a una persona, pero si queréis añadir algo otra, eh, sin problema. Cuando quieras, Maite. Maite. Parece que no. A mí se me oye. Sí, Vale, es Maite quien, quien no nos oye. Bueno, pues eh, empieza tú Andrés. Vale, contestando a las, a las preguntas, efectivamente, y uno de los graves problemas que tenemos es que efectivamente toda esta historia depende del, del, del Departamento de Deporte y Salud y es un problemón bastante gordo, bastante importante, bastante importante, porque de hecho una de las cosas si tú si cualquier persona se mira en la página web del ayuntamiento el organigrama del ayuntamiento de vitoria gasteiz el, la protección de animales no aparece por ningún lado, por ningún lado no hay ni una unidad ni un departamento, por supuesto ninguna consejería o ninguna concejalía, o sea nada de nada. Entonces una de las grandes peticiones que, que llevamos haciendo durante muchísimo tiempo es y además ahora nos viene bien porque en, en, en Madrid se ha hecho, se ha creado una una dirección, creo que es, ¿no? O una secretaría técnica, no sé, una dirección. Pues bueno, nosotros una de las cosas que íbamos pidiendo mucho tiempo en el Ayuntamiento de Teoria-Gasteis es que se cree por lo menos una unidad y que además dependa de la alcaldía, ¿vale? Ni de medio ambiente ni de, ni de salud y deporte, sino de alcaldía directamente que, que trate todo el tema relacionado con la protección de animales. Eso es una de las grandes reivindicaciones. De momento, depende de salud y deporte que son los mismos que hasta la aprobación de la ordenanza de protección de animales sacrificaban seis perros a seis animales al día en, la, en el centro de protección de animales de Armentia y sacrificaban 1.200 palomas todos los años o sea esas mismas personas son los que ahora están gestionando las o sea son de los que depende depende la, todo el convenio de colaboración y todo lo que es de protección de animales y tal entonces bueno es bastante cuestionable en, la dependencia de estas personas, ¿no? de este departamento en cuestión. Sobre la formación, efectivamente sí que, la, sí que se hicieron, lo, lo he comentado en la presentación, porque que sí, pasa sí. Es que como hablo muy rápido, porque yo solo hablo muy rápido, igual no sabéis no habéis quedado con ello, eh, efectivamente se dieron, se dieron dos cursos y en principio tendríamos que estar dando un curso como mínimo al año para para, re, para pues para las personas nuevas y también para las que ya llevan un tiempo, pues también para ir recuperando. De hecho, el día 14 de enero vamos a organizar una especie de, de taller de encuentro entre personas voluntarias, ya sean nuevas o de, o de, las, o de las anteriores, y las asociaciones que, que participamos en el proyecto. Y después vamos a estar durante dos horas hablando entre nosotras y luego en la, en la última hora entra el ayuntamiento. Y vamos a intentar hacer, y que esto sea una especie de asamblea general, vamos a decirlo así, del proyecto, ¿no? donde queremos que se repita todos los años. Eh, y sobre el tema de los, del El Cargune, efectivamente en vitoria Gasteis hay una cosa que es muy llamativa, tenemos un, un reglamento de participación ciudadana que muchas ciudades y muchos municipios lo están copiando, literal, porque es bastante bueno, en teoría, tú ves el reglamento de participación ciudadana de Vitoria-Gasteiz, y es muy bueno, está marcado en el Cargunes y Ausogunes, los el Cargunes son sectoriales y los Ausogunes son por barrios y tal, y está bastante bien estructurado, se ha quitado la presidencia de esos el Cargunes, incluso del Consejo Social, ya no es la presidencia, ya no lo lleva el alcalde o la alcaldesa, sino que lo llevan la, la, no hay presidencias, lo, lo gestionan las asociaciones, en teoría está todo muy bonito, pero a la pregunta que has hecho no es operativo. De hecho, nosotros nos hemos salido del Cargune. Tenemos ese, ese, esa vinculación en el Cargune porque tenemos eh, por convenio que ir al Cargune a explicar una vez al año lo que es, pero nosotros como organizaciones, tanto Ecologistas marchan como Gaden, como muchas de las asociaciones que, que participan en el proyecto o algunas de ellas, se han salido del Cargune de protección de animales porque en el último Cargune, que se nos había prometido un monográfico para la gestión de las palomas, nos vino la concejala, de deporte y salud a decir que se iban a volver a capturar palomas en Vitoria eh, y a sacrificar palomas en Vitoria después de que, de, de que la ordenanza no lo permite. no y Por lo tanto, bueno, nos hemos salido, hemos dado un portazo y nos hemos salido. No son operativos. Esto es otro tema a tratar. El tema de la participación ciudadana creo que es un tema bastante muy importante porque no está habiendo participación ciudadana real en los municipios y mucha, muchas veces es porque no sabemos la gente que participamos, pero también la propia administración no sabe muy bien cómo gestionar esto de la participación ciudadana y es un problema, es un problema. No es útil. El El Cargune es muy bonito, pero no es útil. Vale, no es útil. vale gracias Andrés. Eh, Maite, ¿ahora me escuchas? Vale, sí, disculpa, Ahora sí. No, sí eh, no sé por qué, de repente no oía y no os he podido, eh, no he podido responder. Eh, un una, poco... una cosa, Maite, te voy a pasar el, el papel de, de moderadora durante un rato, ¿vale? Yo voy a seguir en la sesión, pero si puedes ir moderando tú los turnos, pues te, te lo agradezco. Eh, luego iría, después de esta ronda de respuestas, iría Xavi Marrero, que ha pedido palabra. De acuerdo, perfecto. Gracias, vale. Maya. Eh, de nada, un placer. Eh, varias cosas. Se, eh, he ido leyendo el chat, alguien preguntaba eh, por la recogida de animales muertos. A ver, eh, por las, si los ayuntamientos son los responsables o no de las colonias, si los animales eh, que se... Eh, los animales que se esterilizan, eh, si, si, eh, si tienen que estar censados o no. A ver, lo primero, la responsabilidad eh, de las colonias felinas es del ayuntamiento. Eh, vuelvo, porque quizá antes no me haya explicado correctamente, los ayuntamientos tienen que hacer, eh, si no es con eh, personal propio, han de hacer co eh, convenios con, bien con... Con, con asociaciones eh, de animales para que puedan hacer todas estas t -t todo este método con, con asociaciones, con veterinarios pero la, los responsables son los ayuntamientos, los responsables en, entonces, en consecuencia los responsables de eh, retirar por ejemplo los animales eh, muertos son los ayuntamientos si los ayuntamientos, si un ayuntamiento tiene un convenio con una asociación, obviamente, bueno, en eh, en, en ese convenio quedará registrado todo, todo como se va a hacer, pero el, el responsable máximo es el ayuntamiento. Alguien preguntaba también, eh, por algún lado he leído, eh, ¿cuándo, se, ¿cuándo entra esta ley en vigor? La ley entra en vigor... Y lo que sí, que las adaptaciones de las ordenanzas municipales tienen un plazo de un año, desde que ya ha entrado la ley en vigor, que en, en, me refiero en el caso, por ejemplo, de Euskadi, que entró, era de agosto del de 2022. En el plazo de un año eh, tenemos para que los, las ordenanzas de los municipios se adapten. Eh, no se está haciendo pero en la ley ya marca que eso ha de ser así. Entonces, creo que un poco eh, teniendo eh, constancia y teniendo claro que los ayuntamientos son los máximos responsables, eh, en consecuencia a las, eh, perdón, en consecuencia después, eh, si tienen eh, convenios o no con otras, eh, con empresas o con diferentes asociaciones animalistas, eh, ahí tiene que ir detallado todo eso, pero sí que es verdad que respecto al chipaje, respecto a la retirada de de, anima de a la retirada de cadáveres de animales, todo eso es el ayuntamiento responsable. Eh... Xavi, ah, bueno yo quería hacer una pregunta, la dejo aquí en el aire luego para, me tomo eh, la, la esto. Eh, quería preguntarle a Sergio cuando ha dicho eh, que va a, venir, va a venir una ayuda a los ayuntamientos en febrero sí, me interesaba saber ese reparto que él ha dicho si se contempla, cómo se contempla que sea, así ¿Si por número de habitantes del municipio o por número de colonias felinas ¿vale? y le paso la palabra a Xavi no, a Paula. Hola, buenas, ¿se me oye bien? No, espera Xavi, vale. va Paula que tienen que responder los ponentes y luego hacemos otra ronda. Perdón, vale Ah, bueno, por cierto, yo, eh, eh, respecto a una de las preguntas que hacía Ana Viñals, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Rentería, el máximo responsable del departamento es Medio Ambiente también. Bueno, yo por responder muy brevemente, eh, solo puedo comentar algunas de las preguntas que se han hecho. Eh, bueno, como comentaba Sana, efectivamente, en nuestro caso es Medio Ambiente quien lo lleva, eh, y no se hace ningún tipo de formación a las personas que alimentan las colonias, eh, como digo, se ha empezado a dar hace bien poquito las licencias o las autorizaciones para poder realizar esta, esta actividad, pero no está regulada, no hay una eh, formación en común para todos y todas, eh, no hay una línea para todas ellas, eh, con la que tengan la misma información eh, a la hora de, de realizar esta actividad, eh, con lo cual eh, esa forma de gestionar las licencias se sigue quedando coja. Eh, y luego también preguntaba, creo que era Mari Carmen, el tema de, de qué sucede cuando algún gato de las colonias eh, pues, eh, necesita algún tipo de ayuda. Eh, en nuestro caso no se estaba abordando porque era en vía pública eh, y ya cuando era un tema de que había algún tipo pues un cadáver o así, eh, directamente llamaban a, a una empresa de, de recogida y que es la que también se encargaba del tema de la perrera, si no me equivoco. Entonces, eh, estos temas, eh, la verdad es que ha costado mucho. Eh, como comentaba también Sergio, que, que los ayuntamientos no solo se pongan las pilas eh, a la hora de aprender sobre qué son las colonias, eh, sino también en, en su gestión. Porque no solamente hay que aprender lo que son, sino las necesidades que tienen y la responsabilidad y competencias que le corresponden a los ayuntamientos, que creo que es lo que todavía queda mucho por, por recorrer y ojalá cuando empiecen a llegar esos fondos estatales, una vez que se apruebe esa ley, eh, que comentaba también Maite, pues eh, ayude a poner más el foco y empiece a ser el centro de, de la agenda política no y que podamos realmente ver que, que hay acción política y, y se, hace, se hacen avances significativos. Creo que me toca a mí, ¿no? Vale, gracias. Eh, yo intento ser muy breve. Eh, eh, no sé cuál era la pregunta que era destinada a mí directamente, porque he visto varias y me he ido apuntando cosas. Eh, a ver... He visto alguna que tenía que ver con... Pero bueno, voy a contar algunas cosas que me han parecido interesantes de lo que habéis planteado. Eh, habéis planteado también, Ana, hablabas de, de la cuestión de formación. Yo creo que, que la cuestión de formación nosotros, por ejemplo, desde, y nosotras desde la Dirección General de Derechos de los Animales, vamos a poner en marcha también planes de formación para los ayuntamientos, para que puedan eh, utilizar esos planes de formación... Intentando estandarizarlo un poco para que por lo menos tengan unas nociones básicas a la hora de implementar los proyectos CER. Luego ya habría que determinar cómo son esos, esos protocolos porque al final lo que hay que plantear es un protocolo para eso. Eh, otra de las cosas que hablabais, eh, creo que la ha comentado Andrés y, y me ha parecido muy acertado, que era el tema de las... Mesas de protección animal, mesas de bienestar animal o como cada ayuntamiento se llame, por la experiencia que, que yo tengo en muchos ayuntamientos que he ido viendo y con los que hemos trabajado, las mesas de protección animal son una herramienta imprescindible para el trabajo de esto que tiene que ver con las colonias felinas y cualquier otra cuestión que vaya más allá del desarrollo de normativas locales, porque al final la normativa local hay que aplicarla y para aplicarla es muy, muchas veces muy necesario protocolos, eh, relaciones con empresas, formaciones a, a las entidades de protección, colaboración con las entidades de protección, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al final todas esas, eh, bueno, pues es, es, esas cuestiones están incluidas dentro de las mesas de protección animal que creo que son importantísimas. En el caso de que no haya eh, concejalías expresas sobre protección animal o bienestar animal o, o como se le llame si al menos hay una mesa de bienestar animal dependiendo de salud de presidencia o de o de quien sea por lo menos esas mesas tienen cierta autonomía para plantear ciertas cuestiones que creo que por lo menos en la práctica funcionan funcionan muy bien por lo que yo he, he ido viendo en, en por lo menos en mi municipio donde yo vivo que es un municipio de la comunidad de madrid que se llama rivas eh, no sé si os suena, arriba hacia Madrid. Eh, aquí la mesa de bienestar animal está implementada desde 2015 eh, en la ordenanza que se planteó en 2015 eh, y funciona muy bien. Esta mesa resuelve muchos eh, problemas y plantea muchas ideas y propuestas al ayuntamiento que se ponen en marcha eh, la mayoría de las veces. Eh, ...de una manera mucho más rápida que, lo que, que como funciona la administración pública, que a veces es absolutamente desesperante y absolutamente tedioso el poner en marcha un proyecto si depende de, de normativas o de eh, cuestiones que no sean tan ágiles como una mesa de protección animal. Hablabas también, lo decía Roberto en el chat, la recogida de animales muertos... La ley de protección, derechos y bienestar de los animales estatal sí que plantea eh, en los protocolos la obligatoriedad de la recogida de animales muertos previo el intento de localización de la identificación del, del mismo. ¿no? Sabéis seguro de mil casos en los que gente ha ido buscando sus animales y al final habían fallecido y nadie les notificó esta cuestión. ¿no? Yo creo que, que eso también es una cuestión importante. Preguntaba Maite por el número de... Eh, por cómo se va a repartir las partidas presupuestarias eh, que vamos a destinar desde el Ministerio de Derechos Sociales y en este caso va a ser por animales incluidos en el proyecto. Es decir, hay ayuntamientos que podrán plantear que tienen un proyecto eh, estructurado para esterilizar, por ejemplo, 500 gatos eh, en un año o con la partida presupuestaria que se les plantee y habrá otros ayuntamientos que puedan tener el proyecto eh, determinado para 2.000 gatos o para 100, depende de cómo sea el municipio, ¿no? Y depende de cómo hayan eh, dimensionado el proyecto, ¿no? En base a eso se, se hará. Una de las claves de, del, del método CER yo creo que es eh, la puesta en marcha de la manera más integral posible. Eh, eh, y lo sabéis perfectamente, hacer el método CER de manera puntual en alguna colonia y, y en un porcentaje bajo Al final, lo que genera básicamente frustración porque no, eh, no, no tiene un efecto importante. Es decir, el efecto tiene que ser de una manera amplia y masiva. Y hay otra cosa que incluye la ley de protección animal que me parece importante recalcar, que quizás no lo habéis preguntado, pero todo tiene que ver al final con el control de poblaciones de, de felinos. Eh, es la obligatoriedad de la esterilización de todos los gatos a partir de seis meses. A no ser que seas un criador de gatos registrado y que tengas eh, hembras eh, o machos registrados como criadores. Eh, te, esos tendrán también unos controles eh, eh, precisos de camadas, igual que pasa con los perros, pero eh, todos los gatos eh, tendrán que estar esterilizados pasados los, los seis meses. <ríe> Bien sabéis que las colonias felinas nunca eh, se acabarán si no acaba el abandono de gatos. Y estamos hablando de en torno a los más de 100.000 gatos que se abandonan cada año. Muchos de ellos podrán ir a, a, a espacios de, de adopción o podrán tener una segunda oportunidad, pero muchos otros no. Con lo cual acaban adaptándose a la vida en, en la calle y formando parte al final de, de muchas de estas colonias y si no, su descendencia. Eh, eh, había otra cuestión que quería... Eh, plazos. Habéis hablado también de plazos de cumplimiento de la ley. Eh, lo ha dicho Maite sobre la, la ley de Euskadi, eh, de cómo las ordenanzas municipales tienen que adaptarse. Nosotros también tenemos, eh, la ley estatal tiene, eh, al ser el carácter básico de ley, las normas autonómicas tienen que adaptar su normativa a esta ley de, básica. Con lo cual, las cuestiones, eh, los, los mínimos, tienen que adaptarse a la norma estatal. Si tienen máximos, es decir, si tienen máximos que superan la norma estatal, no tienen por qué adaptarlos. Pero, y os pongo un ejemplo, eh, si hay una comunidad autónoma que prohíbe los circos con animales, eh, la norma estatal prohíbe los circos con animales silvestres. Si una norma autonómica prohíbe todos los animales, no tiene por qué permitir la utilización de circos con animales domésticos, sino que mantendrá su prohibición. Lo mismo pasa con cualquier otra cuestión que tenga que ver con la ley. Hay unos ejes fundamentales, el, uno de ellos es el sacrificio cero, el control poblacional eh, y el, el, los sistemas de trazabilidad y de, y de, y de, y de, y de control de animales. Una, una cuestión que nosotros también planteamos necesaria, que las comunidades autónomas tendrán que establecer registros eh, que tienen que ver también con la actividad de la gestión de las colonias felinas. No solo registros de animales de compañía, sino también de la implementación de los proyectos CER y de cómo van funcionando en las comunidades autónomas. A partir de ahí se creará un, un registro estatal de esto para poder establecer sistemas también estadísticos de cómo está funcionando el control poblacional o no, y para poder también mejorar eh, las propuestas de control poblacional o de... Eh, identificación y gestión de, de animales de compañía para para, para saberlo, ¿no? porque realmente no tenemos datos ni siquiera de cuántos animales de compañía tenemos eh, en casas como para tenerlo de, de animales que viven en colonias. ¿no? Eh, no sé si hay alguna cosa que se me escapa. Sergio, igual la última pregunta. Eh, preguntan, me gustaría preguntar si con la nueva ley que salió este noviembre hay que volver a capturar a los gatos que en su día ya esterilizamos para microchips. O sea, gracias. Vale, o sea, en la ley estatal, la ley estatal desgraciadamente, o sea, salió en, en, en noviembre del Consejo de Ministros, pero todavía hay que, hay que aprobarla en el Congreso de los Diputados. Y, y luego tiene un plazo de seis meses para su puesta en vigor, para poner en marcha todas las herramientas. Así que, como pronto, estaría funcionando en mayo-junio del de 23. A partir de ahí, eh, los propios protocolos de gestión de colonias felinas serán las comunidades autónomas las que determinen esos detalles más concretos. Nosotros sí planteamos, y nosotras la, la necesidad de identificación de animales, pero no tendrán que capturar a los animales que ya hayan... Eh, capturado previamente, es decir, el protocolo tendrá cierto margen para que eh, a lo mejor se ponga a partir de ese momento los microchips y que los animales previamente capturados no tengan que volver a, a ser capturados. Eso sí, si alguien, si alguno cae, pues yo creo que el protocolo puede establecer que, que, que se le identifique, ¿no? pero, pero, pero eso, eso no será una cuestión muy rigurosa, que habrá cierto margen para esas cuestiones. He visto también que pone alguna referencia de buena práctica eh, de un municipio que esté trabajando bien sobre colonias felinas. Eh, bueno, yo, claro, yo tiro para casa. El municipio de Rivas hacia Madrid, la gestión de colonias felinas está muy bien. El centro de protección animal eh, que acaban de inaugurar hace muy poquito está muy bien. Eh, la clave está en dejarlo vacío, eh, que haya el menor número de animales posibles, pero sí que tienen, por ejemplo, diferentes apartados para positivos... Para inmunos, para diferentes tipos de animales que muchas veces no se les separa bien y además están como muy naturalizados, no son jaulas. Funciona muy bien, la idea es que no estén nunca ahí, no. sobre todo los de, los de colonias. Las colonias funcionan muy bien, pero eh, por poneros otro ejemplo, creo que la ciudad de Córdoba también es uno de los ejemplos mejores porque además tienen datos y tienen datos estadísticos de la implementación de ...del método CER, el ayuntamiento en esto está, está muy comprometido... Y, ...y aquí evidencia que no hay color político porque gobierna el Partido Popular... Eh, ...pero está funcionando muy bien, tanto que desde la Dirección General... Eh, ...hicimos unos premios a la gestión de, de protección animal de ayuntamientos... ...y se lo llevó el Ayuntamiento de Córdoba... ...porque presentaron una serie de datos impresionantes... ...habían eh, actuado sobre el 80% de las colonias felinas... Eh, esterilizando a más del 70% de cada, de cada colonia felina. Creo que podremos tener en dos o tres años resultados impresionantes de la reducción de la población de, de las colonias felinas en Córdoba. Los estamos siguiendo muy al detalle porque creo que los datos que puedan surgir de, de, de, de lo que es eh, la gestión integral eh, eh, podremos, podremos tener datos muy interesantes para corroborar que el CER funciona. Y me callo. Uh -huh. Xavi Xavi, bien, bien, bien. habías pedido la palabra y al final te vayas sí, sí. cuando quieras. Eh, sí, sí, eh, ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien? Vale, nada, yo nada, bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, yo me llamo Xavi Marrero y, y estoy de asesor del Parlamento Vasco y bueno. Chapi, no se te oye ahora, ¿eh? Metimos todo el tema de colonias felinas y, y todo demás, ¿no? Yo, sin meterme mucho, eh, meter mucha chapa, tres preguntitas. La primera, Sergio, va para ti. En relación a... Eh, estoy viendo que, bueno, eh, en relación con los dos millones, esos que vais a, la, a dar en ayuntamientos para ayudar en la gestión de colonias felinas, eh, entiendo que o sea, habrá muchos modelos de gestión en cada ayuntamiento. Aquí, en Euskadi parece ser que el tema de convenios con asociaciones es lo que más se lleva, pero ¿es así en el resto de España? O sea, ¿Es normal que haya convenios con asociaciones o hay ayuntamientos que lo gestionan 100% íntegramente con empleados públicos? Porque igual es otro modelo y, y no sé si en el resto de España hay modelos distintos al de, el de, co el de convenios y asociaciones como con, con los que hay en Euskadi. ¿no? Entonces esa es la primera pregunta. Eh, segunda, eh... Eh, tiene que ver con lo que has comentado de cuando se apruebe la ley en España, las comunidades autónomas como la de Euskadi que hemos aprobado ya esa ley, nos tendremos que readaptar a lo que diga. Eh, en ese sentido, eh, creo que las, la española y la vasca se parecen mucho en lo malo en respecto al tema de los perros de caza y los perros pastores que son perros de segunda categoría. Y te quería comentar si eh, lo que tú, o sea, lo que sé que tú sabes de la ley de Euskadi. Si crees que la ley estatal va a suponer que en la ley de Euskadi tengamos que proponer eh, cambios para adaptarnos a la española. Si te suena que la de Euskadi va a quedar desfasada en algo respecto a la, a la española. Y, y la última pregunta, la de los datos. Estoy escuchando también a, a la concejala de Guecho comentando lo de la falta de datos. ¿no? Eh, todos estos gatos de colonias que supuestamente tienen un, un chip implantado y un registro, ese registro, no, los ayuntamientos no tienen capacidad de, de verlo en tiempo real o de acceder a él. ya está, esas tres preguntas. Muchas gracias. Vale, pues si os parece, voy yo. ¿Os parece? ¿Sabía? Exactamente. Vale, vale bueno, pues intento bueno. ser, ser rápido. Eh, sobre los convenios, hay diferentes modelos, eh, por lo que yo he visto... Yo personalmente soy partidario de los modelos combinados en lo que hay una gran parte eh, de gestión municipal directa, pero siempre, y esto es así, siempre va a ser necesario contar con la colaboración ciudadana, ya sea con entidades de protección animal que funcionen como colectivo o por las personas de manera individual, que gestionan colonias felinas, que también es una casuística que se da mucho en, en todas las ciudades. Existen personas individuales no adscritas a una asociación o a un colectivo que gestionan de manera individual. Te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid no gestiona directamente con colectivos y entidades porque es absolutamente inasumible para la Ciudad de Madrid. Tenemos en la Ciudad de Madrid más o menos registradas unas 7.000 colonias y no creo que sea en la mitad que hay. Y lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid fue un formato que yo creo que estuvo muy bien, que es mediante eh, la web del Ayuntamiento, de hecho podéis acceder y podéis verlo, eh, Colonia Felinas Ayuntamiento de Madrid, podéis entrar, cómo tú te registras como alimentador, alimentadora, registras tu colonia y en X tiempo, en semanas, te llama un trabajador o trabajadora del Ayuntamiento de Madrid, de la Concejalía de Salud y Bienestar Animal, y... Te hace una serie de preguntas, cómo está tu colonia, incluso yo en la mía, cuando vivía en Madrid hasta hace un par de años, me vinieron a visitar varias veces para ver cómo estaba, si se alimentaba de una manera correcta, si estábamos esterilizando. El Ayuntamiento de Madrid además abrió un, bueno, podríamos decir un esterilizódromo, eh, una, una especie de clínica municipal solo dedicada y destinada a esterilizar colonias felinas, no hace otra cosa. Básicamente, desparasita, marca y, y, y lo justo que se hace a las colonias felinas. Eh, creo que están ahora esterilizando en torno a los 80-90 gatos al día. Eh, eh, la idea es mejorar incluso los datos porque, claro, para una ciudad como Madrid, eh, eso, eso, eso es quedarse corto. ¿no? Pero luego hay otros ayuntamientos que mantienen convenios directamente con entidades que lo que hacen es conveniar a su vez con eh, eh, clínicas veterinarias municipales. Eh, dependiendo del número de gatos a veces eh, te compensa una cosa u otra cuando son poblaciones muy altas de gatos eh, por ejemplo aquí en Rivas hacia madrid lo que han hecho el centro de protección animal que lo gestiona una entidad de protección animal lo que ha hecho es instalar un quirófano y tiene un veterinario contratado solo para esterilizar colonias felinas a piñón básicamente porque no hace otra cosa y yo creo que ese es el formato combinado mejor eh, eh, claro, por eso, los empleados públicos y los que estáis en el ámbito municipal lo sabéis bien, incluir eh, empleados públicos en, en una contratación municipal es eh, prácticamente imposible. Muchas veces cuando los ayuntamientos además sus propios eh, niveles económicos no tienen superávit, te impiden contratar personal nuevo o para incorporar a personal funcionario, bueno, pues puedes eh, acabarte la legislatura y no tener a tu único técnico eh, si eres concejal o concejala en gobierno eh, con lo cual incluir por ejemplo veterinarios municipales que pudieran hacer esta tarea a veces se hace muy complicado eh, planteabas también eh, si Euskadi va a tener que hacer cambios eh, creo que sí va a tener que hacer algunos cambios quizá en la gestión de por ejemplo de animales de compañía, perros, gatos quizá no tantos, a lo mejor la esterilización obligatoria de todos los gatos sí igual que la identificación obligatoria de todos los gatos que creo que en Euskadi al final quedó eh, ...dependiendo del tiempo que tuvieran, no estoy seguro, ahora no caigo bien, eh, eh, pero creo que sí va a tener que hacer algunos cambios, pero sí que va a tener que hacer cambios en otras cuestiones, como por ejemplo, eh, lo que hace la ley estatal es, es derogar la ley 5099 de animales potencialmente peligrosos y lo cambio por un formato muy diferente de validaciones de animales a nivel individual, con lo cual eso además es una ley eh, de ámbito estatal que tiene que eh, llevarse a las comunidades autónomas... Todo lo que tiene que ver con eh, espectáculos con cetáceos que al final en la tramitación en el Congreso hemos conseguido subir el estándar y es muy probable que podamos conseguir eh, que se prohíba la utilización de cetáceos para espectáculos y eh, algunas cosas eh, de este tipo como los circos con animales, eh, el tiro al pichón, eh, y, los, y los aunque el tiro al pichón creo que también está prohibido en Euskadi, eh, la captura de aves fringílidas. Bueno, algunas cuestiones que no son exactamente animales de compañía que creo que Euskadi va a tener que implementar también en su, en su norma. Y eh, me, me comentaba los registros de, de animales. Actualmente, y esto es una cosa quizá un poco controvertida, los registros de animales de compañía son de ámbito y de titularidad autonómica, eh, como bien sabéis, seguramente tenéis las tarjetas de vuestros animales donde aparece el nombre de vuestra comunidad autónoma, eh, pero gestionados siempre por los colegios oficiales veterinarios de vuestro territorio. Y esto tiene que ver mucho el por qué el colegio, el Consejo de Colegios Veterinarios, está en contra de la ley estatal. Bueno, lo que nosotros planteamos con el sistema de registros que implementamos en la norma estatal es que todas las comunidades autónomas tengan que hacer un volcado en un espacio de coordinación para todos los registros autonómicos, es decir, en uno solo, el estatal, un registro coordinado. Ese registro coordinado tendrá acceso a todas las administraciones públicas y tendrán acceso todos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, y personas autorizadas para tener acceso a él. Será un, un acceso gratuito y en tiempo real, algo que en muchas ocasiones ahora no pasa porque para que un municipio tenga acceso a, a los animales que hay en su, en su localidad, normalmente tiene que tener un convenio con el Consejo, con el Colegio de Veterinarios de Territorio, previo pago. Y eh, ya, ya está. Vale, vale, gracias. Vale, eh, Rafa, te veo, a ver, creo, mmm, tenemos otra pregunta y dice, cuando el tema de animales depende de la policía municipal, eh, ah bueno, igual no es una pregunta, ¿eh? es lo peor, ya que todo Vale, vale, eh, creo que alguien más ha pedido la palabra, un segundo, porque no sé si ha vuelto el moderador anterior. No veo que alguien, que nadie haya levantado la mano, pero si alguien quiere hablar, que, que lo haga directamente pues, ahora. Sí, se me oye. Rafa, sí, perfectamente, sí. Rafa. No, nada más era bueno. Eh, tengo tres preguntas en el chat pendientes y no sé si hará tiempo para contestarlas todas, pero os agradecería algo al respecto. Gracias. Vale, aún así nos comprometemos a que eh, las preguntas que queden sin responder, eh, hacerlas aunque sea por escrito. ¿eh? Eh, Rafa, yo me he tenido que salir y volver a entrar, entonces no me aparecen las preguntas anteriores. Si quieres hacer, si quieres volver a emitirlas. Pues mira, las leo del chat, si, si puedo. Eh, a ver, eh, para Andrés. ¿Podías.? ¿Podías aportar datos poblacionales sobre las colonias que han reducido población? Concretamente, si se esterilizan algunos individuos y se retiran todas las camadas y además se retiran adultos mansos, el saldo será necesariamente o casi negativo. Pero no me parece, no recuerdo haber visto en tus datos, ni datos de mortalidad ni datos de inmigración. ¿Tienes algunos números al respecto? Gracias. Sí, bueno, vamos a ver. Lo que sí que vamos a ver, cuando tú inicias un proyecto de estas características, evidentemente, si, si lo haces solo en una colonia y, y al lado de esa colonia tienes otras y no te metes en ellas, pues lógicamente, según vaya disminuyendo el número de animales en la colonia gestionada, pues vas a tener animales que te entran de otras colonias a esta. Eh, eso en nuestro caso no pasa, no ha, o no ha pasado, porque las colonias se han ido gestionando. Según las personas voluntarias que había en esas colonias y por lo tanto pues había personas, por ejemplo, en el casco medieval de, en el casco medieval de Vitoria, pues había cuatro personas que gestionaban las colonias y entonces hemos entrado a las cuatro. Entonces no se dan esas, esos movimientos de animales de una colonia a otra. ¿vale? Lo que sí que hemos notado y eso sí que se ha podido ver es que en ocasiones eh, cuando la gente ve que tú estás gestionando una colonia, que hay personas que dan de comer a los gatos en una colonia, de repente te aparece un gato que es nuevo que es manso y que se ve claramente que ha sido abandonado. ¿no? Eso sí que lo hemos visto. Pero no tanto inmigración, como tú dices aquí, sino que se han producido abandonos. Y eso sí que está cuantificado, ahora no te lo puedo decir porque no tengo los datos aquí, pero eso sí que en las encuestas que hicimos a las personas voluntarias que gestionaban colonias y que poníamos un apartado que era gatos... Eh, que poníamos abandonados o, y a ver cuántos animales aparecían, y sí que aparecían, no muchos, pero sí que había un dato que, era, que eran bastante interesantes, o sea, en ese sentido, que sí que había gente que abandonaba sus gatos, en lugar de dejarlos por ahí sin más, pues ya iba directamente a sitios donde se sabía que, estábamos dando de, de comer a, o que se estaba dando de comer a los gatos, y eso sí que se, se produce. Por eso nosotros Gracias. tampoco somos muy partidarios de, de señalizar las, las, las colonias, ¿vale? Eh, si se, hay que señalizarlas, se señalizan, pero nosotros en principio no somos muy partidarios de señalizarlas. Entiendo que entonces el conocimiento de la población circundante, sea flotante o no, o, o concentrada en colonias, es fundamental para abordar un proyecto por, CES. Por supuesto, siempre que haces decir, un proyecto CES tiene que ser, eh, lo que ha dicho Sergio, tiene que ser integral. vale O sea, intentar, o por lo menos, evidentemente siempre te aparecen colonias aisladas que no sabías que existían, a veces porque aparecen quejas de vecinos o vecinas porque unos gatos ahí molesta que entonces vas allí, ves lo que hay, y ve, incluso conoces a la persona que está dándoles de comer y la metes dentro del proyecto. ¿no? Pero suelen ser cosas, eh, ya colonias aisladas. Lo que sí que es cierto es que lo que, lo que se ha hecho en Vitoria, de alguna manera ha ido eh, como son. Al final, eh, el proyecto consiste en, en gestionar más que los gatos a las personas que dan de comer a los gatos, no de, en gestionarlas en el buen sentido de la palabra, en, en ayudarlas, que también por ahí, por cierto, me han preguntado, y aprovecho para contestar, a ver si se nos ha limitado la comida o a ver si teníamos presupuesto para la comida. Eh, eso también es un hito importante porque yo no daba un duro por conseguir eso y se ha conseguido que el dinero sea para... Hay dos partidas, de... una es para la gestión de las colonias, para el mantenimiento de las colonias, donde se incluye comida y mobiliario urbano o, o, o cajas o jaulas trampa para trampear a los bichos y tal, y otro es para la esterilización. Eh, el ayuntamiento nos obliga a 60-40, eh, o sea, el 60% para esterilización es 40% para alimentación, pero sí que hay esa partida para alimentación. Y la limitación, no, no nos han puesto ninguna limitación, solo que sea pienso seco y siempre que se pone comida húmeda en latas, que también ponemos, pues sí que es cierto que nos dicen de alguna manera, se dice que no dejemos esos restos ahí, aunque los gatos no la suelen dejar. Siempre que se les pone comida húmeda, la, la suelen devorar con bastante, con bastante rapidez. ¿no? Pero bueno, de alguna manera que sí que luego el lugar se mantenga limpio, siempre que se pueda, porque, porque como bien decía algunas personas por ahí, a veces... Eh, los gatos no van a comer todos a la misma hora y esas cosas. Entonces, bueno, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. También tampoco a veces puedes quedarte allí porque las horas son pues, unas horas complicadas y ya hemos dicho que la mayoría de gente que da de comer a los gatos son mujeres en sitios pues, peligrosos, entre comillas, eh, porque son polígonos industriales o zonas relativamente... Pues un poco aisladas de, de zonas urbanas, entonces pues eso, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso ya te digo, lo que sí que hemos visto es datos de mortalidad también se dan, evidentemente, eso, eso, eso está ahí, eh, y, y, y lo, que la, lo de la inmigración no lo hemos visto. No hemos visto movimientos de gatos que de repente están en una colonia vecina y se hayan venido a una nueva, porque generalmente están gestionadas todas las colonias de alrededor, ¿vale? Y eso es muy importante, porque si, solo que, si gestionas una colonia y dejas las de al lado sin gestionar, evidentemente esos gatos de al lado van a, van a ir a, a, a donde menos densidad de gatos, de, de gatos haya, se van a meter. Entiendo que esta situación tan favorable eh, es excepcional. ¿En qué sentido? En el no sentido entiendo. de que están controladas varias... Eh, varias colonias que son bueno, eh, excep agentes, excepcional, excepcional no es, es que es lo lógico porque cuando tú empiezas un proyecto sí, sí, se me refiero aquí, la sí. realidad del PES en España ahora mismo no es esa ah, no, bueno, claro claro eh, eh, claro aquí es que llevamos desde el 2016 y hay mucha gente involucrada en este proyecto entonces Bueno pues no, no estamos en un situación ideal, ¿eh? porque cada día van saliendo colonias nuevas, tenemos muchos problemas de colonias en polígonos industriales que, que tenemos muchos problemas porque hay muchos gatos de gente que, que trabajaba en las fábricas y la fábrica ha cerrado y los gatos han quedado sin gente para alimentar y están totalmente descontrolados. Es muy difícil, son eh, terrenos privados que no podemos entrar a trampear eh, los gatos dentro y eso eh, en los polígonos industriales estamos teniendo bastantes problemas ahora mismo. No es, pero vamos, te quiero decir que, que eso que has comentado tú, en principio en Vitoria no, no lo hemos visto. ¿Mm? Gracias Andrés, te voy a cortar porque aún tenemos sí. eh, preguntas y más o menos hacia las 8 tenemos que ir terminando, ¿de acuerdo? Eh, perdona, eh, Animal Ibabesa de Oyarzo, no has levantado la mano y antes no me había dado cuenta, cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? Vale, mira, eh, gracias a todos por, por esta oportunidad, eh, nos da fuerzas y ánimos, porque de verdad es lo que más necesitamos actualmente. Eh, brevemente voy a comentar, que eh, en mi caso yo comencé como particular a intentar fomentar este tema en el ayuntamiento hace muchos años, al final con los años me exigieron ser asociación para poder ser interlocutora con una administración pública, cosa que hice, He ido dando todos los pasos que se me han, eh, se me han exigido, ¿vale? Eh, pero eh, en realidad, por mi cuenta, eh, eh, responsabilidad, digamos, eh, empecé a hacer todo este, los métodos, el método CER, implantarlo de buena, o sea, como bien pudiera con mis medios, y actualmente incluso tengo una, una eh, pequeña, un refugio privado. Que, que cuido entre muy pocas personas. Eh, cuando estamos hablando con el ayuntamiento, el ayuntamiento para, para poder empezar a hablar de estos temas nos pide tener un censo de animales, eh, de gatos sobre todo en el pueblo, eh, eh, como para justificar que realmente existe ese problema, ¿vale? aunque simplemente saliendo a la calle el problema es visible. ¿vale? Eh, aquí nos encontramos con este... Con, con un problema muy grande y me gustaría plantearlo porque no sé cómo, sé que muchas asociaciones eh, lo que hacen es autofinanciarse, pues hacemos como todas hacemos mercadillos o, o, o pidiendo o socios o lo que sea. Pero es claro, si estamos diciendo, como ha comentado Maite, que la responsabilidad es de los ayuntamientos, eh, claro, a mí se me pide hacer un censo. Yo alimento colonias, eh, desparasito. Eh, cuido del refugio de animales que eran eh, tremendamente socia sociables y que eh, eh, se, hemos sacado de la calle porque sabíamos que donde estaban se iban a morir. Entonces, eh, no tenemos cómo pagar, o sea, no tenemos, pagamos de nuestros salarios, eh, comidas, jaulas e incluso las operaciones de gatos que neces las necesitan para tener eh, eh, una, o sea, para, no, para, para que no los matemos por... por pues porque tenga una pata rota o un accidente, etc. Porque eh, la, el ayuntamiento dice que solamente eh, paga lo que es esterilizaciones. Pero además eh, tenemos eh, la, la, la, eh, la particularidad o, o, o, la, o, o la contrariedad de que, las personas del pueblo, los ciudadanos, llaman a la asociación para hacerse cargo de todos estos problemas con los animales, como exigiéndonos que es, es la asociación la que tiene que dar una solución. Pero entonces, si no tenemos ayuda, eh, si todo lo, lo financiamos de forma privada eh, y si el ayuntamiento se supone que legalmente tiene la responsabilidad, pero quienes actuamos mmm, no tenemos mayor, o sea, parece que tenemos toda la responsabilidad. Eh, por lo menos en nuestro caso, eh, en, en varias asociaciones con las que colaboro, es que esto está empezando a ser inviable. Entonces, no sabemos cómo se nos puede ayudar en este sentido. Perdonad que me haya extendido. Gracias. Sergio. Oh. Gracias. Lo primero, mandarte un abrazo. Eh, no puedo decirte otra cosa porque, porque yo entiendo la situación horrorosa de, de tu municipio, que no sé cuál es, eh, pero entiendo la frustrante que tiene que ser alguien que, que le pone todo el corazón del mundo a, a una gestión de, de unos animales que están necesitados y que tengas estos escollos tan grandes dentro de tu ayuntamiento. A mí lo que me parece es que, y, y lo llevo un poco a la parte más política, eh, creo que tienen que ser los ayuntamientos también los que entiendan que políticamente tienen que gestionar estas cosas. Ya no solo es una cuestión administrativa, sino que tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía por no actuar como la mayoría de la gente les reclama, que es con cierta eh, humanidad y sensibilidad ante los animales que tienen una situación complicada en su municipio. Para esto lo que te diría es... Eh, Ahora que se acercan las elecciones, eh, que todos los partidos políticos son muy receptivos, eh, planteales a todos eh, compromiso en este sentido. Compromiso para tener buenos protocolos de gestión de colonias felinas, compromiso para llevar a cabo eh, la gestión de una manera ética y responsable y que ellos asuman también la parte de responsabilidad que supone que no es tuya. Y luego, en otra cosa más particular, te diría que... Eh, que, que desde la Dirección General de Derechos de los Animales tenemos la partida presupuestaria para entidades, eh, que no sé si la habéis solicitado desde tu entidad, pero échale un ojo, eh, pueden mirar en la página web del Ministerio. Hemos intentado establecer lo, las bases mínimas para que cualquier asociación, por pequeña que sea, pueda eh, eh, proponerse o solicitar eh, la ayuda. Sirve para esterilizar, alimentar... Para eh, cualquier cosa que te gastes el dinero que tenga que ver con los animales y que pueda ser demostrable luego con una factura, eh, básicamente eh, se puede acceder. Lo único que hay que estar básicamente es de de alta como entidad y poco más. Eh, lo, lo obligatorio que nos, que nos obliga a nosotros los, la contratación pública. Así que te diría que le echaras un ojo. Eh, las entidades se están llevando en torno a los 5.000 euros por entidades. Eh, lo único que tienen que hacer luego es eh, cuando pasa el año... Eh, eh, demostrar eh, con facturas que se lo han gastado es decir el dinero no viene después de que te lo hayas gastado sino es un dinero que llega al, antes de que te lo gastes y luego simplemente guarda las facturas que al final de año tendrás que demostrar que te las ha, que te has gastado ese dinero que desgraciadamente no va a cubrir ni mucho menos seguro que yo llevo a colonias felinas ni de coña va a cubrir lo que te gastas pero por lo menos quizá te ayuda a, a que no vaya peor no la situación eh, no lo sé, me, me resulta muy frustrante no poder decir nada. Eh, te pongo a disposición de tu ayuntamiento si quisiera eh, que llame a la Dirección General de Derechos de los Animales, eh, que nosotros estaremos encantados de sentarnos con ellos, con ellas, eh, ofrecerle una formación, explicarle lo bueno que tiene la gestión de, de los animales eh, desamparados, abandonados o que viven en la calle. Y, y encantados de que podamos hacerlo. O sea, utilízanos eh, en lo que necesites. Llámanos, escríbenos y que el ayuntamiento nos llame y nos escriba. Y nosotros encantados de, de ayudarles a hacer ese caminito a, hacia una gestión un poco ética. Gracias, Sergio. Aún así decirte eh, que estas elecciones municipales, Podemos se va a presentar, ah, bueno, eh, no sé por qué había leído Lezo, eh, nos ponemos en contacto contigo de todas maneras para ver cómo te podemos echar una mano desde Podemos, Euskadi, ¿de acuerdo? Vale, eh, son las ocho y tenemos que ir terminando. Entonces, eh, mmm, Andrés, ¿tú has pedido la palabra? Vale, cortito por favor y nos vamos despidiendo, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, nada, simplemente comentar que gracias a, a, bueno, a todas estas cosas que, que han salido del de, de método CES y tal, lo que sí que hemos notado aquí en Álava es que hay muchos ayuntamientos que nos han empezado a llamar para preguntar. ¿no? De hecho, hemos presentado un proyecto a, a, la, a este de los que ha dicho Sergio, pa, con tres ayuntamientos de Álava que nos habían llamado para ver cómo podían hacer, porque habían visto que en Vitoria se estaba haciendo esto y con la nueva ley vasca se hablaba de que los ayuntamientos de alguna forma se tenían que implicar en esta historia y la verdad es que yo lo que sí que puedo decir es que los ayuntamientos están muy perdidos en este tema, están muy, muy perdidos, pero he visto que hay movimientos, que hay movimientos que quieren hacer cosas eh, respecto al tema CS. Entonces, bueno, nosotros hemos presentado un proyecto para implicar a tres ayuntamientos que en principio... Eh, si sale, bueno, en principio hemos sido preseleccionados para que sí que, que salga el proyecto, pero si sale la idea es iniciarlo para que luego los ayuntamientos a partir del 2024 ya sean ellos los que tengan el presupuesto, pero es que luego ha habido otros ayuntamientos que también nos han llamado y ahora mismo estamos pendientes de firmar un convenio de colaboración con otro ayuntamiento que es del PNV quiero decir que, que, que sí que, hay, que ha empezado a haber movimientos, que sí que hay ciertos ayuntamientos que han empezado a ver que algo se tiene, algo tienen que hacer y que hay problemas con los gatos en sus pueblos y que, y que quieren hacer unas cosas y están muy perdidos y no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que vamos por el buen camino y ya veremos a ver cómo, cómo, cómo va el tema, sin más. Gracias, Andrés. Eh, no sé exactamente cómo, Rafa pregunta cómo se va a difundir el vídeo, eh, no lo sé, os lo haremos llegar a esa información. Eh, voy a ir despidiendo eh, lo primero dándoos las gracias a todos y todas las participantes dando las gracias a todas las personas que os habéis conectado porque no sabéis eh, qué enriquecedores tanto como para vosotros como para nosotras eh, el, el tener este tipo de conversaciones este tipo de feedback el, el poder compartir y poder eh, recoger muchas cosas que hay veces que no somos conscientes o en nuestros municipios o, ay, Qué bonito lado lo estoy viendo. En nuestros municipios o en nuestros entornos nos están dando. Eh, lo dicho, el vídeo se difundirá y eh, os haremos llegar a todos. Muchísimas gracias. Sergio, eh, un saludo especial para ti. Gracias por conectarte porque sé que quizá de todos nosotros y nosotras eres el que más eh, com, eh, complicado lo tiene y gracias por luchar por nuestros animales y ánimo con, con todo eso que tienes ahí muchísimas gracias a todos y a todas Agur, agur mucho ánimo Agur, agur